Pasamos a la siguiente moción, en este caso presentada por el grupo Adelante COIM y su título es un Funcionamiento sobre el punto limpio. Tiene la palabra eh, la señora Guzmán, creo que ha pedido la palabra, ¿no? señora Guzmán. Uh -huh. La función principal del punto limpio de es ser un lugar para depositar de forma separada los distintos residuos. Es un paso hacia el reciclaje. Los puntos limpios, además de los contenedores de gran volumen, y los contenedores de pequeño volumen debe disponer de un almacén para residuos especiales, fluorescentes, baterías. Las RAE, deben disponer de viales que faciliten el tránsito de los usuarios. Se debe utilizar un mecanismo de identificación de los distintos contenedores a través, por ejemplo, de paneles. Y se recomienda también zonas jardinadas dentro y alrededor del punto limpio. Aparte de todo lo anterior, puede disponer también de zona de desguace de residuos y de un aula de educación ambiental. Las dimensiones deben estar acorde a la cantidad de residuos y, por tanto, al número de habitantes. Para un pueblo como Coín, de más de 20.000 habitantes, se considera que debe ser una instalación de tipo C, con una superficie de aproximadamente 3.000 metros cuadrados, una puerta de entrada y otra de salida, y un horario de apertura de todos los días de la semana. Ni que decir tiene que el punto limpio de Coín no cumple esos requisitos, ni en cuanto a extensión, en cuanto a entrada y salida, en cuanto a horario, ajardinamiento, señalización de residuos, vial adecuado. Lo que sí puede observar cualquier persona que se acerque allí es un vial para llegar con unas roturas que obligan a incorporarse al carril contrario para no dañar el vehículo, lo que dificulta a su vez que pasen dos vehículos al mismo tiempo en una y otra dirección. Una única puerta que sirve de entrada y de salida. Otro punto limpio, anexo, en el exterior del vallado, sin control, con residuos de todo tipo, fruto en parte de la recogida por parte de vecinos, en los que se llevan aquellas partes de las que pueden beneficio, dejando el resto esparcido. Contenedores de gran volumen, con mezcla de todo tipo de residuos, sin ningún criterio de separación. Vidrio, con madera, con corchones, con cartón... Cada cierto tiempo, electrodomésticos fuera de cualquier contenedor o habitación como debieran estar. De todo lo anterior, un aspecto que consideramos a resaltar es el tratamiento de esos residuos, precisamente. Eh, la problemática de nuestro punto limpio viene de bastante atrás, no es mm, algo nuevo de ahora. En 2006 ya hubo una sanción de medio ambiente por el punto limpio que el ayuntamiento recurrió, la Delegación Provincial de Medio Ambiente anunció la apertura de un expediente en aquel entonces sancionador contra el Ayuntamiento por el tratamiento de algunos residuos. Se abrió por las irregularidades señaladas por el Seprona, fundamentalmente por el tratamiento de los HACE, de los que hemos dicho anteriormente, de los aparatos refrigerantes y altamente contaminantes. En el registro de la Junta de Andalucía del punto limpio de COIN se contemplan estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, dentro de los cuales se incluyen todos los electrodomésticos. Es bien sabido que el tratamiento de dichos residuos puede ocasionar graves impactos ambientales y poner en riesgo la salud humana, debido a la presencia de mercurio, plomo, cadmio, cromo y PVC utilizados. Parece ser que incluso deberían ser movidos por transportistas especializados como materiales peligrosos. Pero es que además se tiene que ajustar a la normativa, en este caso el Real Decreto 110 de 2015, según el cual se debe preguntar a su recepción si los aparatos funcionan o no, de cara a priorizar la reutilización. Deben contar con una zona específica de almacenamiento con techado y suelo impermeabilizado, una báscula para pesarlo, entregar un justificante de entrega y una serie de cosas más que obliga este decreto. Más cercanos en el tiempo han sido muchas ocasiones en las que desde los distintos grupos de la oposición se han traído a pleno emociones, se han hecho preguntas y ruegos respecto al funcionamiento del punto limpio. Sin embargo, sigue sin funcionar de forma correcta. El descontrol que se está viendo cada vez es más acentuado. En las distintas zonas de contenedores del pueblo, particularmente del exterior, ya dificulta la adecuada separación y, por tanto, reciclado de los distintos residuos. El punto limpio, que sí tiene más fácil control, no hace más que abundar en el inadecuado tratamiento que hacemos de los residuos en nuestro pueblo. No podemos olvidar que, desgraciadamente, después de muchos años, España sigue estando la cola dentro de Europa en el tratamiento de los residuos y dentro de España, Andalucía no se sitúa precisamente entre los mejores puestos. Por todo ello, proponemos que se apruebe en pleno, en primer lugar, que se estudie la posibilidad de ampliar el punto limpio en la misma u otra zona de Coim, así como de jardinar los alrededores y parte del interior y de incluir un aula de educación medioambiental, con el fin de concienciar a los niños y niñas y jóvenes y se trate in situ la regla de las tres verdes. En segundo lugar, que sea decente el viar de acceso. Tercero, sea decente la parte exterior controlando que no se dejen restos esparcidos. Cuarto, se aumente el horario de apertura ampliando el personal contratado para tal fin. Quinto, se cumplan las normas y requisitos que debe tener un punto limpio en cuanto a señalización, separación de residuos y tratamiento de los residuos peligrosos. Sexto, se incorpore en el interior una zona de desguace de residuos no peligrosos con la vigilancia y control de personal adecuado. Siete, se instaure e informa a la ciudadanía eh, uno o varios días los que se puede dejar en contenedores, muebles y enseres, llamando previamente al ayuntamiento para que sea este quien los recoja y los lleve al punto limpio, esto ya existía en un tiempo, octavo, que se permita la recepción de una cantidad pequeña de escombros, dos tres sacos pequeños, de particulares que serían gestionados por el ayuntamiento, y noveno, se elabore por parte de la concejalía de Medio Ambiente un informe trimestral de los residuos recibidos en el punto limpio. Bueno, esta moción lo único que pide mm, es que el punto limpio funcione para lo que tiene que funcionar un punto limpio. Eh, lo, los residuos en coín está claro que no están siendo en absoluto bien gestionados pero lo del punto limpio pues ya mmm, clama al cielo, que se cumpla la ley con respecto a esos residuos peligrosos pero además que funcione pues como tiene que, que funcionar y sigo en la próxima Sí, señor González ha pedido la palabra Sí, gracias alcalde Bueno, nuestro... Nuestro voto va a ser a favor. Lo que ocurre es que mmm, va, queremos aportar, hacer una propuesta para aportar a dicha, a dicha moción y es que eh, respecto a la persona que, está, la persona que está en el punto limpio, tendemos que creo que, vamos, está, hemos estado allí, hemos consultado y demás y sabemos que en muchas ocasiones o pues, en la mayoría de su tiempo está sola. No sé si sería posible... Mmm, es que en la medida de las posibilidades de este ayuntamiento, pues, estuviera una persona con, con, este, con este funcionario público acompañándolo. Toda vez que sabemos que a ese funcionario le queda poco tiempo, entre comillas, para, para jubilarse. Pues sería una de las propuestas que, que, que tendríamos. Eh, vemos la moción completamente, o sea, muy completa, lo que damos la enhorabuena a la proponente. Y estamos conformes con todo y cada uno de los puntos que se, que se plantea, a salvo de incluir esto que, que comentábamos anteriormente. Lo de, lo de los muebles y demás en seres no sé cómo lo va a plantear el ayuntamiento, me gustaría conocer la respuesta. Y bueno, estamos a la espera de ello. Gracias. Muy bien. Eh, ¿Alguna intervención? Pues, por el Partido socialista sí, señor Méndez. Bueno, buenos días. Eh, lo primero, para posicionar el voto, vamos a votar a favor de la enmienda, de la, de la moción, perdón. Eh, se me está cortando la conexión constantemente, con lo cual pido disculpas si se corta en mitad de la intervención. Eh, vamos a ver, nosotros estamos totalmente de acuerdo con la moción que se ha presentado. Esto es una moción recurrente, ya que todos los partidos políticos eh, recurrentemente presentaban moción sobre el punto limpio. De hecho, el marzo del 2019... Se aprobó una moción presentada por el Partido Socialista por unanimidad. Eh, parece ser que desde 2019 no ha habido tiempo de hacer absolutamente nada, porque en aquella moción, una de las cosas que se nos dijo es que estaba hablando con los grupos sindicales a fin de poder incrementar el horario de, del punto limpio y la apertura de los días. Seguimos un año después, año y medio después, seguimos con la misma situación. Eh, la moción que presenta el grupo Adelante Coim es mucho más extensa que la que presentó en su momento el Partido Socialista, estamos totalmente de acuerdo. Y lo que queremos es, si no se puede llevar a cabo todos los puntos que se ponen en, esa, en la moción que se presenta hoy, pues por favor que se haga lo posible para que el punto limpio tenga el máximo de horario de apertura y que la gente no se encuentre el punto cerrado cuando, cuando le, le surja de, de por ir. Muchas gracias. Bien, sí, señor Lucena. Eh, buenas tardes. De nuevo, a todos y todas, y referente al, al punto limpio, eh, lleva razón en mucho de lo de la exposición de motivo que ha hecho la señora Guzmán. Eh, hay que reconocerlo, no vamos a, a no reconocer la, toda la exposición que ha hecho. Eh, algunas puntualizaciones, por ejemplo, el tema de lo, de un contenedor eh, que mezcla vidrio en vidrio, no en este caso, si sí, en cristales comentarle que el cristal, eh, el cristal plano no es reciclable, tiene que ir a los inertes, por tanto ese cristal no tiene por qué meterse en un reciclado de vidrio porque no tiene, desgraciadamente no tiene una segunda vida, igual que muchos de los, digamos, de los eh, utensilios o digamos de los muebles que van a un contenedor específico donde se juntan. Simplemente eh, muchos de ellos los que se hacen con muchos los muebles tirarlo y poco más porque tampoco ya... Eh, desgraciadamente, el precio de la biomasa ha, ha descendido al igual que el del cartón y de muchos, digamos, materias primas. Eh, esperemos que en la ley que está haciendo el gobierno central de, de residuos y de aprovechamiento contra el, el cambio climático se le dé y se valore más eh, esa segunda vida a los utensilios, porque hoy, desgraciadamente,. Debido a las grandes empresas de bajo coste de que venden muebles, que venden aparatos eléctricos y eso, eh, la gente no se preocupa en mantenerlo, no se preocupa en buscar a esos viejos artesanos que se encargaban de reparar los aparatos eléctricos. Hoy en día todo el mundo piensa que es mucho más barato y económico comprar uno nuevo que intentar arreglar el viejo y muchas veces... También te dicen que para qué hacerle un mantenimiento se sale mucho más económico al comprar uno nuevo, por tanto esperemos que con esta nueva ley de residuos y aprovechamiento podamos alargar la vida de los aparatos electrodomésticos muebles para no generar tanto residuo. y Como bien dices en la moción de, en el motivo de, en tu exposición, eh, es cierto, lo, la, los contenedores perimétricos están desbordados eh, debido a, como bien dijo antes el señor Ralf, al comportamiento de ciertas personas científicas que muchas veces quiero pensar, al igual que yo mis compañeros de corporación que no son gente de Coín que son mucha gente que lo veo vienen de este lado, desgraciadamente de otros municipios, desgraciadamente ese problema, allá hablando con el señor Francisco Pérez, concejal de Medio Ambiente la Laurín el Grande, tienen el mismo problema, a pesar de que tienen el punto limpio abierto en un horario mucho más amplio, siguen encontrándose vertidos en río, en arroyo, en los polígonos y tienen un grave problema. En cuanto a la moción, eh, hacerle varias puntualizaciones, por ejemplo, en el punto 1, que sí, que podemos mirar la ampliación de, y la posibilidad de colocar un punto limpio en otra zona, vamos a intentar mejorar este y afianzarlo para ver si la gente eh, lo utiliza. Eh, también comentarles que tenemos eh, aprobado un plan anual de educación ambiental, solamente que por motivo del COVID no lo hemos podido desarrollar, y lo íbamos a fundamentar en cuatro pilares fundamentales, que serían las repoblaciones, tema de residuos, tema de ahorro energético y ahorro de agua. En cuanto al punto 2, el día de acceso está incluido eh, dentro del arreglo del camino elegido, que se aprobó por pleno la solicitud solicitar la subvención y estamos a espera de que comiencen las obras, por tanto se arreglaría todo lo que es el día de acceso. En cuanto al punto 3, eh, comentarle que se limpia eh, mínimo una vez a la semana, eh, va allí la máquina a limpiar lo que usted ha dicho, ese punto limpio para paralelo que hay allí. La máquina va a semanalmente allí, ni más ni menos, porque también lo que hace es compactar los contenedores voluminosos, porque nosotros pagamos según eh, tonelaje y kilometraje. Es decir, si aprovechamos más los contenedores, menos kilometraje, menos porte tenemos que dar, por tanto, más económico nos sale. Señor eh, Lucena, sí, sería la siguiente porque le quedan todavía unos cuantos perfecto. puntos. Eh, sí, señora Guzmán. Bueno, empezando por contestar primero la propuesta del compañero de Andalucía por sí, de aumentar el personal, por supuesto, de hecho, nosotros es uno de los puntos que hemos reflejado. Es verdad que hemos reflejado eh, para el aumento de, de días abiertos, pero sí que veríamos importante, si es posible, incluso que estuviese... Incluso con los mismos días sí que vemos importante que allí haya otra persona, es decir, que totalmente de acuerdo. Eh, que no sé, que quizás eh, todos no se pueden asumir, bueno, nosotros dentro de estos puntos vemos algunos prioritarios, además obligatorios, que, que habría que hacerlo así, y otros, pues bueno, que serían deseables, como el aula de educación medioambiental, como la extensión que tenga, si se puede conseguir allí mismo en otros sitios. O como, por ejemplo, que el dejuace para no quitárselo a esas personas que están viviendo de allí, se siga haciendo, pero controlado. Es decir, que, que pensamos que hay cosas que serían lo deseable pero que a lo mejor no se pueden conseguir. Lo que sí es que, eh, por ejemplo, el dejuace si no se puede conseguir dentro, tampoco se puede permitir fuera de la forma que se está haciendo, porque además es peligroso. Como nosotros hemos anunciado en Canal COIN en las redes, esta moción pues forma parte de la campaña que se va a llevar a cabo por adelante COIN para que se intente mejorar la gestión de los residuos que desde hace tiempo está provocando en COIN problemas estéticos, de imagen, pero también de salubridad y medioambiental. Ya hemos presentado con anterioridad mociones, hemos hecho ruegos y preguntas, hemos hecho quejas y nos hemos hecho eco de infinitas quejas ciudadanas en cuanto a la basura puesta en las calles, en cuanto a los contenedores, sobre todo de esta radio, en cuanto al punto limpio. Pensamos que ya es hora de que el ayuntamiento actúe de una forma contundente. Confiamos en que eh, desde nuestra labor en la oposición se empiecen a tomar medidas de la misma manera que, por ejemplo, al anunciar nuestra campaña de los contenedores, bueno, esa misma tarde, eh, afortunadamente el ayuntamiento fue y, y limpió los contenedores determinados contenedores de extrarradio como nunca había estado por poner algún ejemplo en algunos de ellos había escombros desde hace más de un mes y bueno ahora se han dejado pues como hace tiempo que, que no se ven. lo del punto limpio pues ocurre igual no tiene nombre el abandono que tiene aquello y el descontrol mire hay un vallado que se aprobó reforzarlo, que además no lo presentamos nosotros, fue otro grupo político que recordar que fue el Partido Socialista, y está ya eh, en, ya no es que no se haya reforzado el vallado, es que el vallado tiene una abertura suficiente para en grande como para entrar y salir tranquilamente cargados de residuo a cualquier hora del día y a cualquier y cualquier día, es decir, aquí no se cierra nunca. Allí hay una abertura que cuando cierra el pontón de afuera Está hecha y cualquier persona de COIN podría entrar y salir a cualquier hora del día. Puede entrar, por ejemplo, coger un electrodoméstico, que además están depositados en el suelo, con el peligro que supone esto para la salud y para el medio ambiente. Esto que nos lleva a lo que he dicho antes, electrodoméstico depositado en la acera de cualquier manera, sin cuba, sin una habitación donde meterlo. Yo he estado allí porque además últimamente hemos ido varias veces, hemos ido con Canal Coin, hemos ido a ver cómo funciona aquello. Yo he estado allí y he visto de dejar un televisor, un ciudadano, y de inmediatamente otro ciudadano entrar delante de mis narices, delante de las narices del trabajador, coger el televisor, llevarlo fuera y eh, a golpes desguazarlo. También he visto allí el líquido derramado de un frigorífico, porque ya es de forma de cara, ya ni siquiera fuera. Se ha roto dentro y el líquido, que es bastante peligroso, de un frigorífico dentro. Ahí hay una serie de carteles indicadores colocados en algún momento en la zona de contenedores pequeños, lo que ha dicho el concejal de medio ambiente, con todas las indicaciones tachadas. Es decir, que ninguna de ellas sirve para nada. Eso sí, debajo de todos esos carteles. Hemos podido ver y además están en fotos latas y latas y latas de pintura con resto de pintura derramándose a la alcantarilla, que luego en ruegos querríamos preguntar a Vaya, dónde, dónde, eh, ¿dónde en termino ya, esa, esa, esa alcantarilla. Cubas grandes con todo mezclado. No es cristales, no, es que es hierro con madera, con escombros. Por cierto, escombros vertidos en cualquier cuba, más de una cuba. Eso está grabado, hemos ido con Canal Coin en muchas de las cubas, cuando actualmente allí no se pueden llevar. Todo esto es una barbaridad medioambiental medioambientalmente hablando, pero además, ¿dónde queda la separación el reciclaje de los residuos? ¿Cómo pretendemos eh, educar y concienciar a la ciudadanía? Esa ciudadanía que estamos diciendo, que están echando los residuos en los, en los contenedores, terrar, si no empezamos por nosotros. Entonces pensamos que es mm, algo urgente que tiene que tomar medidas el ayuntamiento y que a lo mejor si necesita ayuda del consorcio de residuos parece ser que hoy tienen reunión los ayuntamientos con el consorcio de residuos urbanos de diputación, planteélo allí y a ver si se puede recibir algún tipo de ayuda en este sentido eh, ¿Alguna intervención por parte del grupo? Eh, no, bueno, señor Lucena Sí, gracias eh, En cuanto al al escombro que hay en algunas cubas grandes es simplemente el hecho de cuando vamos a limpiar los contenedores de radio Cuando vamos a limpiamos los contenedores de ferraria, normalmente lo hacemos con medios mecánicos. Medios mecánicos porque porque hay tanta cantidad, tanta cantidad debido a, a, al comportamiento incívico de ciertos ciudadanos y ciudadanas que vamos y lo limpiamos con la máquina y nuestros operarios no se ponen a separar una mueble de un poco de los escombros que puedan llevar, e incluso hay gente que tira mueble y le meten dentro de los muebles le meten escombros, o tiran un frigorífico y le meten dentro del frigorífico escombros. En cuanto a lo de seguir con lo que estábamos comentando, lo para apoyarle la moción, en el punto 7, en el cual le dice lo de los días de la semana, recordarle que desde hace muchísimo tiempo si hay tres días a la semana en los cuales a los ciudadanos solicitan y le piden información, se le dice al ayuntamiento, que son las noches del domingo al lunes, del martes al miércoles y del jueves al viernes, en los cuales puede depositar algún mueble o algún enteado al lado de los contenedores y los mismos del servicio de recogida de la noche van anotando y van viendo dónde hay muebles y pasan Posteriormente a la, a la mañana siguiente retirado. Eh, comentarle también que para aprobar la moción y darle nuestro, digamos, nuestro apoyo, eh, deberíamos eliminar lo que es el punto 6, porque ya eh, como usted bien me dice, eh, incorporar una zona de desguace es hacer allí eh, y no sabemos hasta qué punto eso es, se puede se puede autorizar, no se puede autorizar. El punto 8... Eh, en la recepción de la pequeña cantidad de escombros, eh, mm, sería bueno recordar de que en este pleno aprobamos una modificación de los escombros de, de residuos sólidos de construcción y demolición y, por tanto, expusimos una tasa. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar? Si aceptamos dos o tres sacos, eh, estamos dando pie a que la gente pueda realizar cualquier reforma en su domicilio sin eh, pedir la correspondiente licencia de construcción o licencia urbanística. Y la gente lo haría llevar, cada dos o tres días, llevar dos o tres tacos. Por tanto, yo le pediría que quitara retirara estos dos puntos. Y en cuanto al punto nueve, que no hay problema ninguno trimestral, incluso hoy mismo le puedo dar los datos de marzo del punto limpio, que se retiraron 36,4 toneladas de los contenedores grandes. Y después, posteriormente, cada empresa nos sigue suministrando los datos. Pero que en vez de ser trimestral, que sea anual. Simplemente. Muchas gracias. Bueno, señora Guzmán, para cerrar, eh, como bien dice el, el portavoz en este caso del Grupo Popular, eh, nosotros proponemos retirar el punto 6 y el 8 para votarlo a favor. Si se retiran esos dos puntos, nosotros votaríamos a favor de la moción. Totalmente asumible el retirar esos dos. Eso ya era por porque aquello fuese perfecto. Es decir, que allí se pudiese recoger escombre que no sirviese para lo que efectivamente... Eh, ha dicho, era una manera de intentar a ver si los escombros no estaban en los contenedores de extrarradio extra pero totalmente asumible. y por supuesto el punto 6 totalmente asumible porque es que además ese eh, pues, lo incorporamos como a última hora porque por pensar un poco en esos ciudadanos que viven de esos desagües de, perdón, desguaces. entonces mmm, si a, a ustedes se le ocurren otra solución que no sea esa, estupendo lo que sí que es retirar ese punto no puede implicar que se permita hacerlo fuera, porque además está prohibido. Es decir, que fuera tampoco se puede hacer. No se puede permitir que se coja un televisor y se rompa afuera. Entonces, si no se va a hacer fuera, nosotros lo que intentábamos es buscar una solución para eso. Pero abiertos a que busquen otra solución para que no lo hagan fuera. Pero por supuesto, eh, asumible el que se retire. Y bueno, eh, me alegro de que exista esos días de recogida de muebles, está bien que lo escuche la ciudadanía, si se pusiese en la página web quizás estaría bien, porque a lo mejor en el pleno lo escuchan una vez, entiendo que no tienen que llamar entonces al ayuntamiento antes, sino simplemente que lo pueden poner esos días y estupendo solamente pedir que se ponga en la página web. No sé si queda claro cómo se cambia la música. Pues, pues muchas gracias, eh, vamos, el señor Lucena. Yo creo que es importante, si quiere usted repetir los días en los que un vecino puede depositar un mueble junto a los contenedores de basura y que será recogido por parte del de, de ayuntamiento. Si puede repetir los días, por favor, para que la ciudadanía lo tenga claro, independientemente de que, de que está en la página web. Los días que se recogen eh, son la noche del domingo al lunes, del martes al miércoles, y la noche del jueves al viernes. Así que, no, que tenga cualquier vecino que tenga algún mueble que sí, no lo Cuando sea eh, eso, un pequeño mueble, un colchón, eh, porque también hay vecinos que han dicho no es que voy a tirar todos los muebles del piso. Sí. Si vas a tirar todos los muebles del piso, ve directamente al punto de vista Claro, por supuesto, estamos hablando de un mueble, no estamos hablando de, la, de todos los muebles de, de una vivienda, por supuesto. La calle tiene sus limitaciones y, como es obvio, no, no, no, no está permitido, ¿no? Pero bueno, eh, lo digo también porque que no utilicen otros días, porque si no ese mueble se quedará pues uno, dos o tres días, depende del día, en la calle, eh, con el consiguiente deterioro de, como mínimo, la estética ¿no? de, de cualquiera de las calles de nuestra ciudad. Bueno, pues entonces, como decíamos, y eh, una vez estada eh, por parte de la proponente de la moción, retirar el punto número 6 y 8, pues procedemos a la votación con, con esa modificación de, de la moción. Señor pierce A favor. Señor González. A favor. Señora macías por Señora guzmán a favor, señora a favor. Señora juana jiménez Señor guzmán por señora isabel jiménez señor méndez a favor señora gonzález a favor señor rojas a favor y francisco si me permite un momento tras la moción me tengo que ausentar porque tengo una vista ahora a la una y me tengo que, que marchar. No quería apagar la sesión sin, sin decirlo. Y aprovechar ya que es el último pleno antes de agosto, pues desearos que paséis a todos los compañeros y compañeras un buen mes de agosto y también a los vecinos y vecinas de Coim que esté en mes de agosto, que siempre es especial en el municipio de Coim. Esta manera, este año de una manera distinta, pero que disfruten junto a la familia de ellos, que nos cuidemos y que también hagamos todo lo posible para cuidar a los demás. Gracias. Muy bien. Por nuestro grupo yo voto también a favor. Señora Luque. A favor. Señor Ortega. A favor. Señora Santos. A favor. Señor González. A favor. Señora López. A favor. Señor Vázquez. A favor. Señor Jiménez. Señor Lucena. A favor. Señora González. A favor. Señora sedeño A favor. Pues, una vez terminada la votación, pues queda aprobada por unanimidad. Gracias. Pasamos a la siguiente moción, en este caso presentada por el Grupo Popular y su título es instar al Gobierno de España a no apropiarse los recursos de las entidades locales. Bueno, eh, todo, toda esta moción viene de, de ya hace algunos meses en los que escuchamos que por parte del Gobierno Central eh, estaba intentando eh, apropiarse literalmente de, lo, de los remanentes, de los ahorros de los distintos ayuntamientos, que estos superávits llegan a cerca de los 30.000 millones de euros, que es un trabajo que han hecho los ayuntamientos de eh, gastar menos de lo que ingresan y, por lo tanto, han permitido pues, sanear las administraciones locales de toda España eh, de una forma considerable y exponencial en los últimos ocho años, gracias, como no, a la ley de estabilidad. Eh, presupuestaria. A partir de ahí, debido a estos rumores, eh, la FEM eh, se puso a negociar con, con el Gobierno, puesto que al final le trasladaron esa opinión y esa opción que tenía el Gobierno Central a, al respecto, y por parte de, de la FEM al completo, de manera unánime, es decir, la, la FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias, están representados todos los ayuntamientos de España, de todos los colegios políticos, desde el PP, Ciudadanos, Partidos Socialistas, Podemos, etcétera, etcétera, todos los partidos que hay ...a lo largo de, de toda España y a partir de ahí se consensuó un documento... ...que como digo fue apoyado por unanimidad por parte de la FEM... ...donde eh, lo que se proponía era, eh, entre otras cosas, pues que por parte del gobierno central... ...se flexibilizara la regla de gasto, es decir, que los ayuntamientos pudiéramos gastar... ...el 100% de nuestros ahorros para eh, inversiones que hicieran falta en nuestros municipios ...en materia de servicios sociales, en materia de empleo, en materia de construcción de obra pública etcétera, etcétera, pero que podamos utilizar nuestros ahorros precisamente en un momento de crisis económica tan importante eh, como lo tenemos en estos momentos y, como no, teniendo en cuenta que la administración local es la administración más cercana al ciudadano y, por lo tanto, nosotros tenemos el mejor termómetro para saber qué es lo que hace falta en, nuestra, en nuestras ciudades y también en ese documento venía, por ejemplo, solicitar al Gobierno Central de que parte de esas transferencias que se prevían que iban a venir a nuestro país por parte de los fondos europeos, pues vinieran también a los, distintos, a los distintos ayuntamientos, que no fuera solo el gobierno central el que lo, lo administrara. En este caso, pues se solicitó la creación de un fondo, unos 5.000 millones eh, de ayudas directas e incondicionadas y, por otro lado un fondo de 1.000 millones de euros para compensar el déficit eh, que íbamos a tener eh, los ayuntamientos. Bueno, en cualquier caso, este documento que fue propuesto por la FEM al gobierno central, pues la verdad que es que no se ha negociado, menos absoluto, ese documento se quedó en el Ministerio, o se quedó en Moncloa, no sé dónde es, se quedó exactamente, pero nunca tuvo contestación. Y en estos días, pues lo que hemos tenido es pues, un documento, una propuesta que hace el Gobierno Central, en este caso a la FEM, eh, que nada tiene que ver con el que la FEM propuso al Gobierno Central y que precisamente mañana, la reunión era hoy, pero la han pospuesto a mañana, a las 10 de la mañana, pues la FEM se va a pronunciar sobre si está a favor o en contra de ese proyecto. Ese proyecto que propone el Gobierno Central es... Eh, supuestamente, de forma voluntaria, los ayuntamientos cederían los ahorros que tienen, o sea, nosotros cederíamos los ahorros del Ayuntamiento de Ocoín al Gobierno central, a cambio de que en el año 2021, o sea, en el año 2020-2021 nos dejaran gastar nuestro propio dinero, o sea, son un 33%, pudiéramos gastar de nuestro propio dinero los dos años, y el resto nos devolvería el Gobierno central en diez años. Bueno, realmente es un poquito, eh, no sé cómo calificarlo, pero un poquito absurdo. Es decir, el gobierno central nos dice cómo tenemos que administrar nuestros propios ahorros. Es decir, nosotros le prestamos nuestro dinero al gobierno central y el gobierno central dice que nos va a devolver, nos lo va a devolver, que esperemos que sea cierto, en 10 años y que encima eh, me va a dejar gastar una parte, el 35%, en dos años y encima te voy a decir a qué te lo puedes gastar. Y llega un momento que esto es una... E intervención total en una autonomía local, de la economía local, y que es algo que no podemos permitir. El dinero del Ayuntamiento de Coín el derecho del Ayuntamiento, es un dinero nuestro, de todos los ciudadanos de Coín que, que gracias a la gran labor que se ha hecho de contención del gasto y que los propios ciudadanos pues lo han tenido que, que, que sufrir o lo han tenido que, que, que soportar, puesto que no lo hemos podido gastar, incluso teniendo dinero en los últimos años de más, y que, que, bueno, que es algo que entendemos que no es, no es nada justo. Yo creo que eh, ese dinero debe quedarse en manos de los ayuntamientos, creemos que somos los que sabemos dónde tenemos que gastar el dinero y que no es de recibo que nosotros prestemos ese dinero, que lo venden de manera voluntaria, pero que no es nada voluntario, porque si nosotros decidimos no prestar ese dinero, el gobierno central ha dicho que no nos van a llevar fondos europeos, es decir, al final es un chantaje en toda regla, es decir, si no me das el dinero no te voy a dar fondos europeos y no vas a poder coger eh, ningún euro de la tarta de esa ayuda de los fondos europeos, es decir que yo creo que esto es cuestión de ya no ni de política, porque de hecho, como decía anteriormente, sé que en el seno de la FEM, mañana, muy probablemente, incluso por parte de la mayoría de los ayuntamientos, y vuelvo a repetir, la FEM están representados todos los ayuntamientos de distintos coros políticos, se va a rechazar a esa propuesta del Gobierno Central. Yo creo que, por supuesto, por parte del Ayuntamiento de coín tenemos que rechazar esta, esta propuesta. Yo creo que ya podemos ya incluso decir que, bueno, que, que nos den dinero de la Unión Europea, pero que por lo menos no nos obliguen a darle nuestro fondos, porque... Después hay otro problema. Estamos hablando de fondos que se utilizan eh, los datos contables de realmente de tesorería. O sea, podría implicar que a nosotros tengamos que darle 2 millones de euros al gobierno central en estos momentos y eso implicaría que nosotros para darle dos millones de euros al gobierno central tuviéramos que pedir incluso un préstamo. Es decir, podemos llegar hasta ese punto de lo absurdo, eh, puesto que el Ayuntamiento de Coín está en ese punto. Hay otro ayuntamiento, si nos vamos bien a la que tienen 100 millones de euros a plazo fijo, pero nuestro Ayuntamiento que si tenemos superávit, tenemos remanente de tesorería, eh, parte de esa remanente de tesorería, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, es más un dato contable que un dato de liquidez. Y además es un dato que ya tenemos comprometido para realizar inversiones en financiamiento sostenible, que como bien saben, vamos a gastar un millón y medio de euros en este año para obras de infraestructuras hídricas, de alcantarillado, de saneamiento integrado de asfaltado, de arreglos de edificios municipales, etcétera, etcétera. Así que, eh, bueno, voy a seguir en mi siguiente intervención, pero en cualquier caso lo que solicitamos es el apoyo de los grupos de la oposición para solicitar a la, al gobierno central que, que no lleve a cabo esta medida que entendemos que es una intervención de nuestra autonomía local y, por supuesto, darle apoyo a la FEM para que luche por los intereses de, de todos los ayuntamientos. ¿Alguna intervención? ¿El señor Piz. Sí, obviamente, bueno, esto es, es, este punto, esta moción va a tener mi apoyo. O nuestro apoyo, porque efectivamente... Pero igual un poco, como en el tema antes, que hemos hablado de los planes de empleo. Uh, hay una cosa que a mí me chirría uh, de este gobierno central que tenemos actualmente. Es decir, mmm, yo entiendo que la situación actual es difícil, yo entiendo que la situación actual uh, requiere de medidas extraordinarias, que gobierne que gobierne, pero, sinceramente, lo que no entiendo es por qué siempre se, se, se, se busca el dinero en los, en, en los mismos sitios, es decir, o de, la, o de, los, ciudades, o de los municipios y ciudades, de los ayuntamientos, o por incremento de, de, de, de impuestos. Es decir, lo que yo he hecho en falta de este gobierno en particular, el que tenemos ahora, del de gobierno central que tenemos, es que yo hasta ahora no he escuchado nada de adelgazar la administración o de quitar duplicidades. Ahí hay mucho dinero, ahí hay dinero de sobra. Bueno, de sobra a lo mejor no, pero ahí hay muchísimo dinero. Lo que hace este gobierno actual es engordar a la administración. No importarle las, las duplicidades y, desde luego, los enchufismos siguen igual que siempre o más. Con lo cual, es decir, en vez, en, en vez, en vez de, de agradecer la administración, lo que han hecho, y además lo que yo estoy diciendo no es una cosa que se, haga, que se tenga que hacer aquí en España, es que se ha hecho muchos países. En la gran mayoría de los países que van bien han hecho esto Pero eso de, de engordar la administración, crear duplicidades... Uh, en las diferentes, de las diferentes autonomías, eso ya lo llevo diciendo desde hace años. Por ahí no se empieza. Se busca el dinero fácil. Se busca el dinero en Europa, se busca el dinero en, en, en, en, en, la, en, la, en los ayuntamientos, se busca el dinero en no transferir las, las transferencias que están comprometidas con las comunidades autónomas, ahí se busca el dinero, pero realmente en lo que hay que hacer y en lo que es necesario y lo que yo espero, que con, incluso con las, con las prestas, bueno, con las aportaciones que va a hacer el resto de los contribuyentes europeos, es decir, los, los contribuyentes de, de Holanda, Alemania, de Austria, y que le van a dar dinero a España, espero que esas condiciones de una vez por todas se implanten y les obie, o, obliguen al gobierno central nuestro que tenemos y a los que vengan un futuro de acometer las reformas necesarias para que nuestro... Nuestro, nuestros diferentes gobiernos empiecen a, a, a, a promover y a implantar las reformas más que necesarias porque llevamos arrastrando eso desde hace decenios bueno mi, mi voto va a ser a favor eh, Señora Jiménez creo que levantó la mano o, eh, o señor González Sí, señor sí, no funcionaba. Esto no funcionaba. Bueno, eh, bueno, pues nuestro voto, evidentemente, como ya dije en mi anterior intervención, va a ser a favor. Toda vez que todo lo que sea mmm, solicitar ayuda y beneficios para el pueblo de Coín, pues estaremos a ello, sea del signo político que sea. Lo que no nos gusta de esta moción es que se haga, quizás, eh, dicho como crítica política, eh, la la voluntad, digamos, del grupo popular como algo institucional, es decir, manifestamos, cuando dicen la moción manifestamos que, que vamos a seguir el curso de tal. Aunque esté, usted, aunque ustedes, y eso lo digo como crítica, no me parece correcto, aunque ustedes formen parte de, sea en el gobierno con mayoría absoluta, podrán manifestar eso en una rueda de prensa, pero no en una moción. No sé si me entienden lo que le estoy diciendo. Su voluntad será de beneficiar al pueblo de Coin y demás, pero no creo que sea objeto de una moción, más bien, sí una rueda de prensa como Grupo Popular. Por lo demás, vamos a apoyar la moción. Gracias. Sí, por el Partido Socialista... Yo, ah, señora González, era me había confundido, perdón. Bueno, pues en primer lugar, eh, nos sorprende que el Partido Popular aún hoy en día no adapte sus mociones primeramente a un lenguaje inclusivo. Se habla reiteradamente de vecinos o empleados públicos sin intercambiar o al menos mencionar el, el género femenino. Por lo menos ruego que se tengan cuenta para posteriores mociones que se presenten. Y en cuanto al fondo del asunto, eh, partimos de la premisa básica y general que el remanente de tesorería es de los ayuntamientos y tienen derecho a gastarlo. Sin embargo, se sorprende que los acuerdos que propone el Partido Popular en la moción se quiera mostrar el compromiso con la ley de estabilidad presupuestaria, que no simplemente con la estabilidad presupuestaria, sino expresamente el compromiso con esa ley y, sin embargo, se pide que se flexibilice la regla del gasto y demás reglas. Es decir, que se modifique esa ley parece incoherente y es que debido a la misma, aun cuando los titulares de los remanentes de tesorería son los ayuntamientos, se impide recurrir a ellos libremente. Según esta legislación, la libre disposición de los remanentes de tesorería generaría en los ayuntamientos un incremento de gasto que no estaría respaldado por ningún ingreso, lo que derivaría déficits municipales. El Gobierno ya ha ampliado el margen de utilización de los remanentes, pero permitir a los alcaldes gastar sin, ningún, sin ninguna restricción los remanentes de tesorería acumulados en los últimos años sería totalmente incompatible con esa ley aprobada por el Partido Popular y ahora el PP quiere implantar un margen de uso incompatible con la ley aprobada por el propio Partido Popular. En segundo lugar, es una vergüenza que se diga que el Gobierno se queda con el dinero del ayuntamiento. Eso es totalmente falso. Y no hablamos de meras noticias. La moción dice que según se ha podido conocer por noticias, pero sin mencionar la fuente o el medio, es muy poco serio basarse en noticias no identificadas. De lo que sí podemos hablar es del acuerdo negociado con la FEM, que contempla que los ayuntamientos podrán voluntariamente transferir con un préstamo a la Administración General del Estado, sus remanentes de tesorería y al Gobierno. A su vez, le transferirá, con un ingreso no financiero, el 35% del remanente de tesorería como mínimo o hasta 5 millones. El resto se devolverá en un plazo de 10 años. ¿Qué se consigue con esta fórmula? Los ayuntamientos pueden utilizar un porcentaje importante de su remanente de tesorería, hasta 5.000 millones, y se efectúa por el Estado... Eh, se efectúa por el Estado para ayuntamientos que permite que pueda incrementar su gasto público respetando el equilibrio presupuestario. Se evita así que caigan déficits. Y, en tercer lugar, es falso que con esta propuesta el Gobierno salga ganando y los, y los ayuntamientos financian al Estado central. El acuerdo supondrá un mayor déficit para la Administración central. El Gobierno realizará un ingreso financiero a los ayuntamientos que le computará como gasto a efectos de contabilidad nacional. Dicho de otra forma, el gobierno asumirá más déficit para que los ayuntamientos puedan gastar e invertir más. Por tanto, no puede sostener que el acuerdo supone una ventaja para el gobierno en detrimento de los ayuntamientos. Y en cuarto lugar, y fundamentalmente, se trata de algo que se está negociando entre la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio de Hacienda. Y como ha dicho usted, hasta el día de hoy no hay ninguna imposición. Se sigue en negociación y nos parecería razonable esperar, nos parecería razonable esperar. A que esa negociación se planteara y, por lo tanto, eh, de momento vamos a votar en contra hasta que esa negociación salga adelante. Muchas gracias. Eh, por adelante, Coín, alguna intervención? señor Guzmán. Sí. Bueno, mmm, nosotros la verdad es que eh, nos, no sabemos de dónde se imaginan que saca el gobierno central todas las ayudas que ha habido en esta crisis ayudas que ha implementado y que ningún gobierno anterior fue capaz de hacerlo. Nosotras, si, si actuásemos como lo hace a veces el equipo de gobierno de aquí, de COIN, en muchas ocasiones, solo por la exposición de motivos, la tendríamos que votar en contra. Solo por el título y la exposición de motivos. Pero voy a decir lo que pensamos de esa exposición y luego vamos a intentar llegar a acuerdos. El PP nos presenta una moción que ya en su título demuestra el verdadero objetivo que persigue, seguir la senda de crispación que ha marcado vos y de la que el PP y el señor Casado hacen seguidismo. Una postura poco constructiva y que encierra también la esquizofrenia normativa de las contradicciones propias de un partido que pretende soplar y solver a la vez. Ustedes argumentan para defender la ley de estabilidad presupuestaria que en 2012 había una crisis. Y en estos momentos no hay una crisis, pero claro, las medidas tomadas por su partido siempre van a estar justificadas, las de los demás no. Este no es un momento excepcional, ¿verdad? Ustedes consideran que el PP durante sus años de gobierno se ha encontrado muchas veces con una pandemia a nivel mundial, como se ha encontrado este gobierno a cuatro años de estar gobernando. Intentan erigirse ahora como eh, adalides de la autonomía local, cuando lo cierto es que las leyes que ustedes aprobaron, entre ellas la ley Montoro, ha demostrado ser una ley nefasta para la autonomía local. Ahí sí que se intervino de facto las cuentas municipales. Desde Izquierda Unida y desde Podemos defendemos la autonomía local. Por eso, siempre hemos reclamado que se hable de la financiación de las entidades locales, que se las trate como parte del Estado y que sean los municipios quienes reciban los fondos directamente. Por ejemplo, los fondos esos que reciben las disputaciones para los municipios menores de 20.000 habitantes. Estamos en unos momentos muy delicados, no solo para nuestro país, sino para todos los países. El Partido Popular ha intentado boicotear las negociaciones en Europa, pasando por encima de la seguridad de la población. Afortunadamente, esto no les ha salido bien. Un gobierno conformado por seis Unidas Podemos, que ha puesto en marcha un importante escudo social para que nadie se quede detrás, cosa que el PP nunca, nunca hizo, es el que ahora plantea esta, esta medida. Seguramente 5,7 millones de euros del Fondo Social Extraordinario no sean suficientes. Nosotros, si analizamos punto a punto, porque he dicho, después de analizar su, su exposición de motivos, que no tiene desperdicio, sí que nos gustaría analizar punto a punto, porque si se cambian algunos puntos y se introducen algo a otros, nosotros eh, sí que queremos llegar a un acuerdo y votar a favor, sin defender siquiera la medida que está proponiendo el Gobierno Central en estos momentos, sino rechazándola. Con respecto al punto 1, eh, tenemos que estar en contra. No podemos asumir ese punto, puesto que siempre hemos estado en contra de la ley de estabilidad presupuestaria. Si no quiere que la votemos, ¿cómo puede traer una moción para que la votemos en, en la corporación de COIN diciendo compromiso del ayuntamiento de COIN con la ley de estabilidad presupuestaria? Cuando sabe que nosotros siempre hemos estado en contra de esa ley. ¿Es que ese posicionamiento es fundamental para el punto que viene ahora o es que no quiere que se la votemos a favor? Entonces, ese punto no lo podemos asumir. El punto 2 profundo rechazo a cualquier medida tendente a apropiarse, pues en contra, porque nadie ha dicho que quiera apropiarse de los ahorros de los ayuntamientos. Es más, como ya se ha repetido ahora en varias ocasiones, el Gobierno ha dicho que los ayuntamientos podrían dar voluntariamente al Estado su remanente y que éste se le devolvería poco a poco. En el punto tres, en el que ustedes piden respetar y garantizar la autonomía local, por supuesto a favor, estaremos de acuerdo a votarlo, es el motivo por el que siempre nos hemos opuesto a la ley de estabilidad presupuestaria. En el punto 4, sobre eh, la flexibilización, por supuesto, si es que nosotros trajimos una moción al respecto, estamos a favor de esa flexibilización al 100%, por cierto, flexibilización, flexibilización al 100% más que rechazar la ley de estabilidad presupuestaria. El punto 5, tal como está, en contra, porque esto no lo tiene que, refren que, que refrendar en la, en la FEM, sino en el Congreso. Pero es que eso es lo que ha dicho el Gobierno, el Gobierno ha dicho literalmente, el acuerdo propuesto por Hacienda tendría que convertirse en un texto con rango de ley para ser aprobado en el Congreso. Y el punto 6, pues eh, totalmente también contra, en el mismo sentido. En el punto anterior, ¿cómo pueden pedir ustedes que el Gobierno cumpla lo acordado dentro de la FEM? Este Gobierno, que es un Gobierno dialogante y que está de momento, el Gobierno central, que es dialogante y que de momento vaya, está vaya terminando, señor, siempre, más, por favor. Termino, intentando llegar a acuerdos y a consenso, van más allá que ustedes. ¿Desde ¿Cuándo han aceptado algo que se decida en la FEM y no el Congreso, que es donde se deciden las cosas? Así que nosotras vamos más allá en este tema. Efectivamente, estamos por la autonomía local, por eliminar la ley de estabilidad presupuestaria, por eliminar la reforma del artículo 135, porque el superávit de los ayuntamientos se quede para los ayuntamientos al 100%, y por eso eh, pues lo que proponemos es, eh, como me he pasado, lo digo en el otro punto, aunque más o menos creo que ha quedado claro, de eh, si se deja una serie de puntos y se añade otro que he puesto, pues votaríamos a favor. Pero todos van encaminados a no apoyar la medida del Gobierno central, sino la autonomía local. Vamos a ver. Eh, la verdad que, no sé, me ha quedado un poco frío. Yo pensaba que al igual que, por ejemplo, hemos apoyado en la, en la moción del Plan Aire eh, reclamar a la Junta de Andalucía el aumento de fondos porque era un bien para COIN, y que también le hemos reclamado, como no, al Gobierno Central, que venga más dinero para nuestra ciudad, eh, que ustedes no apoyen una moción, que lo único que decimos es que... Nos, no, eh, He querido ser suave la primera intervención. Con esto nos quiere robar el Gobierno Central los ahorros de los coínos, literalmente. Nos quieren robar el ahorro de los coínos. Y en lugar de invertir 1,5 millones de euros en infraestructuras de agua, de alcantarillado, de asfaltado, de arreglo de edificios municipales, etcétera, etcétera, etcétera, ese dinero, en lugar de gastárnoslo en coin, se lo tenemos que dejar al señor Pedro Sánchez y al señor Pablo Iglesias, para que lo dedique a su política. Su política es para hacer los catalanes, los vascos, independentistas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo único que sucede aquí. Aquí no sucede otra cosa, es quitarle el dinero a los coines para hacer los vascos a los catalanes. Y ustedes han leído, han leído... Un argumentario que le ha dado el partido y que en el fondo estoy convencido que ni se lo creen. Me parece perfecto, yo no tengo nada que objetar, cada uno defiende las mociones como quieren, pero que no están robando el dinero de los coínos, es así. Y ustedes defenderán como quieran a su partido. Y en este caso ustedes se ponen, el partido lo ponen por encima de los ciudadanos de Coín. Y me muestra la muestra. Esta misma moción efectivamente lo hemos presentado en todos los ayuntamientos de toda España con el objetivo de que el Gobierno Central no se salga con la suya. En Fuengirola la han votado por unanimidad, es decir, sus compañeros del Partido Socialista y de Podemos de Fuengirola no han tenido problema en votar esta moción a favor. Los compañeros de Mucha, Muchamel, lo estoy mirando ahora porque tengo un grupo de alcaldes a nivel nacional, el que estoy incorporado, Muchamel lo han, incorporado, lo han aprobado también por unanimidad. En Ronda lo han aprobado por unanimidad, es decir, que lo que dicen a esta moción no dirá una barbaridad cuando hay compañeros suyos de otras ciudades que la han votado por unanimidad. En este caso, ustedes han ya, se han dejado llevar por el argumentario de su partido, cuando realmente no tienen absoluta razón. Esto es claramente una acción obligatoria, porque hay un chantaje. Si no me dejas el dinero de forma voluntaria, no vas a recibir fondos europeos que tengo para darte. Por lo tanto, te vas a ver solo para tirar para adelante con esta crisis tan importante, ya no sanitaria, por supuesto económica, que ya tenemos encima y que vamos a tener a lo largo de los próximos años. Y yo, sinceramente, no estoy dispuesto, y vamos a pelear, si hace falta, iremos a movilizaciones, a que nos quiten el ahorro de nuestros ciudadanos, porque ha sido un dinero que nosotros sistemáticamente no hemos gastado porque había que, entre otras cosas, quitar la gran deuda de este ayuntamiento que hemos tenido en los últimos ocho años, y en el que hemos recortado 14 millones de euros. Y eso ha sido gracias a 14 millones de euros que no hemos metido en el pueblo de Coín, sino que lo hemos, lo hemos metido para bajar la deuda de este ayuntamiento. Y ahora resulta que cuando llevamos tres años con números positivos, además sumando a que estamos pagando esa deuda heredada, pues ahora viene el gobierno central y dice, no, pues ahora ahora que tienes dinero, porque ha hecho una magnífica gestión en estos últimos ocho años, te lo voy a quitar y en vez de dedicarlo a COIN, lo voy a dedicar a políticas que quiere hacer Pedro Sánchez y el señor Pablo Iglesias. Pues no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo nosotros en COIN, pero es que no están de acuerdo compañeros suyos de otras localidades. Por lo tanto... Yo sinceramente le rogaría que reconsideren su posición porque nuevamente están demostrando que han puesto los intereses de su partido por encima de los intereses de COI. Eh, señor González. Sí, bueno, lo digo por aclarar nuestra postura, la de Andalucía por sí, eh, aclarar que estamos de acuerdo con el fondo de esta moción. Toda vez que lo que se pide, lo que se pide fundamentalmente, y no, no entendemos la postura del otro grupo político. en este caso, la verdad no lo entendemos tampoco, en este caso sí coincidimos con el, con el Grupo Popular, respecto a que lo que se quiere es pues, dotar de esa autonomía a la entidad local con esos remanentes de tesorería que necesitamos para invertir en nuestro pueblo. Es decir, que no se nos dé el dinero que, como se ha dicho, es nuestro que después tenemos que respetar la ley, pues eso tenemos que aprobarlo, evidentemente. Tenemos que respetar la ley establecida presupuestaria. Nos gustaría que fuera otra ley, a nosotros también nos gustaría que fuera otra ley. Pero es que es la que tenemos y, de, y esta moción no se trata de eso. No se trata ahora de, de parapetarse en, en que, bueno, como la ley no me gusta, cambie usted que la ley no me gusta y se lo voto a favor. Entiendo que no, que no procede aquí, no procede aquí, con todo el respeto y después atender las demandas de las entidades locales y es, que, es, que, vamos a ver, es una cuestión de económica básicamente la moción es una cuestión económica por tanto, como dijimos en la anterior moción también de, de tenor económico pues nosotros vamos a votarle a favor bueno, Señora González eh, Sí, eh, nosotros hemos posicionado nuestro voto en contra porque queríamos exponer los motivos y aparte porque ahora mismo es una cosa que se está negociando entre la FEM y el Ministerio de Hacienda y entonces hasta el día de hoy no hay ninguna imposición. Por lo tanto, nos parece razonable esperar a cuál es el resultado de esa negociación y entonces plantear las mociones y la iniciativa oportuna. Creo que estamos debatiendo sobre meras conjeturas que no sabemos en lo que va a desembocar. ¿Vale? Por ahora nos mantenemos en ese voto. Muy bien. Señora Agumán. Sin, sinceramente, señor alcalde, pienso que no se ha enterado absolutamente de nada de lo que he dicho, porque no tiene nada que ver lo que está explicado con lo que yo estaba argumentando. Precisamente lo que estoy diciendo y he explicado es que no nos vamos a posicionar a favor de esa medida del Gobierno Central, que nos vamos a posicionar en contra, pero vamos a ir más allá más allá que ustedes, más en contra. ¿Cómo pueden decir que nosotros no, no debemos a obediencia del partido? cuando nuestro partido está proponiendo algo a nivel del gobierno central y nosotros estamos diciendo que lo rechazamos. Pero no solo que lo rechazamos, sino que le exigimos más aún. Y usted tenía muchas ganas de decir que el gobierno central roba para los catalanes, porque esto no es una moción económica, es una moción política de derribo al gobierno. Mire usted, no estamos de acuerdo con la medida del gobierno central, no estamos de acuerdo con nuestro propio partido, y así lo decimos aquí, para defender los intereses locales. Y por eso lo que estamos pidiendo es ir más allá y que se apruebe. En primer lugar, respetar y garantizar la autonomía de la Constitución española y las leyes que otorgan las entidades locales para la gestión de sus recursos, para la gestión del dinero público, que es de todo lo español y española, y no de un Gobierno en concreto, ni siquiera de este Gobierno central. Segundo, atender a las demandas de las entidades locales, especialmente las referidas a la flexibilización de la regla del gasto, hasta el 100%, tal como ustedes lo tienen redactado. Tercero, empezar los procesos parlamentarios necesarios para conseguir que en el Congreso se derogue la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que ustedes reconocen que ya no hace falta, puesto que no hace falta tomar otras medidas, y se cambie el artículo 135 de la Constitución aspectos ambos que en estos momentos impiden la autonomía local. Es decir, estamos yendo más allá que ustedes. Le estamos exigiendo al Gobierno Central que no implemente esa medida, pero encima que no la pueda implementar más. Que se derogue tanto la ley de estabilidad presupuestaria como el artículo 135, porque defendemos por encima de todo la autonomía local y que el dinero de COIN se quede en COIN. Así que creo que usted no ha entendido en absoluto las palabras. Ahora, si lo que quiere hacer es un argumentario político en vez de económico, esto no, no se puede quedar así, la ciudadanía lo está escuchando. Estamos pidiendo que nos posicionemos en contra de la medida del Gobierno central y que le exijamos todavía más de lo que le están exigiendo ustedes. Señor Pierce. No se lo escucha, señor Pierce. Estaba hablando, no se lo ha escuchado nada. Ahora, disculpe, que tenía el micrófono apagado. A ver, el, es para recalcar un poco lo que, lo que comenté antes en mi inter, intervención anterior. Es decir, el Partido Socialista y Unidas Podemos han incrementado un 18,3% el gasto de sueldo de los altos cargos. Es decir, ellos en vez de, de, digamos, apretarse un poco también los cinturones como se espera, tanto de los ayuntamientos como de la ciudadanía en general, a través de incremento de impuestos, esas reducciones o esa... esa, esa pues ellos hacen lo contrario. Ellos engordan lo que es el aparato general del Estado, incrementan sus sueldos, y colocan, a sus, colocan a sus allegados o a sus, a sus simpatizantes e incrementan increíblemente el gasto, el gasto interno del gobierno. Es decir, de eso no se habla. Lo único que se habla es de quitarle a otro sitio para que ellos puedan seguir engordando. Eso pasó, eso pasó durante 30 años en la Junta de Andalucía y eso está pasando ahora a nivel de gobierno central. Y ahora nosotros estamos aquí discutiendo y peleándonos a ver si dejamos nuestro poquito, porque como bien ha dicho el señor alcalde, nuestro superávit no es no es, no es es dinero que esté en las cuentas bancarias. Nuestro superávit está es, es, es un superávit contable, pero no es dinero contante que podemos transferir el día de mañana. Por eso tiene totalmente razón el señor alcalde, que si queremos transferir parte de ese superávit, tenemos que endeudar, tenemos que pedir préstamos, porque el dinero no está. El dinero no está. Con lo cual, me parece una insensatez que estemos discutiendo sobre todo esto. Sobre todo porque, efectivamente, en la FEM estamos integrados, están integrados todos los partidos políticos, no solamente Ciudadanos y el Partido Popular, también están. Unidas Podemos, PSOE y, y, y, y todos los partidos habidos y por haber. Eso, eso es lo principal. Con lo cual, vamos, que, que, que, que tengan claro que mi voto vaya, vaya, vaya a ser a favor y a mí, efectivamente, también estoy de acuerdo. Esto me parece un chantaje de toda regla. A ver, eh, eh, es que está claro, aquí lo que estamos debatiendo es si le vamos, los COINOS decidimos si le vamos a dar nuestros ahorros al gobierno central de Pedro eh, de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, literalmente. Eso es lo que estamos debatiendo en esta moción y con la que no estamos en absoluto de acuerdo. Nuestros ahorros, en todo caso, serán para que los destinemos en COIN, que por eso lo hemos trabajado nosotros, así de claro, y que el gobierno central se nutra... ...de las 140.000 millones que le ha dado Europa... ...y si no que le pide un préstamo al Banco Central Europeo... ...pero que no nos los quita los ayuntamientos... ...porque ha sido gracias al trabajo de los ayuntamientos... ...y de los ciudadanos... ...y señora González, el problema es que esto no ha sido debatido... ...ni negociado por el Gobierno Central... ...lo he explicado en mi primera intervención... ...la FEM, en la que están integradas 8.000 ayuntamientos... ...de toda España y todos los colores políticos... hizo una propuesta al Gobierno Central... ...esa propuesta... No ha sido ni debatida ni negociada, se quedó encima de la mesa de Moncloa. Y después, lo único que hay que se va a debatir mañana es una propuesta totalmente distinta que ha hecho el, el presidente del gobierno a la FEM, que es la que ahora mismo estamos debatiendo y con la que estamos posicionándonos en contra para que mañana en la FEM, por supuesto, eh, por nuestra parte, pues tengan el voto totalmente negativo, que es, el que estamos diciendo, que es un chantaje y que es un robo a los ahorros de los ayuntamientos y que tampoco ha sido negociado. O sea, mañana, es que el Gobierno Central no se ha, no se ha sentado con la FEM. Mañana la FEM va a votar un documento que directamente el Gobierno Central lo ha puesto encima de la mesa de la FEM para que diga si sí o si no, pero no ha sido negociado en absoluto. Y eso es lo que estamos reclamando realmente en esta moción. Por eso entendemos que tiene que haber una contraposición, una oposición eh, unánime de, de, de esa actuación que quiere llevar el gobierno central, que encima la quiere hacer por decreto, y que por eso también hicimos la moción que tiene que ser debatida en la FEM y en el Congreso de los Diputados, donde estamos representados todos los españoles, y que nos lo haga el gobierno pues, con utilidad y alevosía, y que directamente con disfrazado en una medida que es supuestamente es voluntaria, al final lo que vamos a conseguir es que nosotros le demos el dinero de los coinos al gobierno central, que nos tengamos que endeudar aún más, y encima vamos a ver si después me lo devuelve o no me lo devuelve o pondremos la excusa que es que como no tengo ingreso o que el Gobierno Central está con un 120% de endeudamiento del PIB o que no tenemos dinero para devolver. Eh, es que yo creo que la cosa es muy fácil. Yo esperaba que íbamos a sacarlo por unanimidad, como han hecho en otros ayuntamientos, pero bueno, desgraciadamente no ha podido ser así. Así que pasamos a la votación de este punto. Eh, señor Pif Por favor. Señor González. Por favor. Eh, señora Macías. En contra. Señora Guzmán. En contra. Eh, señora Jiménez. En contra. Señor Guzmán. En contra. Eh, señora Isabel Jiménez. En contra. Señor Méndez. En contra. Señora Ana Isabel González. En contra. Bueno, Señor Rojas no está. Eh, nosotros, por supuesto, votamos a favor. Señora Luque. A favor. Señor Ortega. A favor. Santos. Señora Santos. A favor. Señor González. A favor. Eh, señora López. A favor. Señor Vázquez. A favor. Eh, señor Jiménez. A favor. Lucena. A favor. Señora González. A favor. Señora Sedeño. Pues eh, votan a favor Grupo Partido Popular Ciudadanos y Andalucía por sí en contra adelante Coín y, y Partido Socialista. Pasamos al siguiente punto. Eh, bueno, en este caso, eh, bueno advertir que según eh, me decía el señor secretario al inicio de, de este pleno hay un problema en el, or, en el bueno, dentro del gestiona, eh, como saben, las convocatorias están llegando nuevo a nivel de electrónico de registro electrónico y tal. Y por algún motivo no sabemos por qué en el orden del día no aparecen, como ya saben, que vienen en el ROF, el de, de Organización y Funcionamiento, la posibilidad de que haya eh, puntos de urgencia. No aparece, no sabemos por qué, hay que decir la gestión a que lo incorpore. Todos los ayuntamientos tendrán el mismo problema porque esto es un formato estándar de todos los ayuntamientos. Pero bueno, en cualquier caso, eh, el secretario me advirtió que después de las mociones, cuando eh, bueno, ya estamos acostumbrados, estarían los puntos de urgencia. Como ya les indiqué antes de empezar la sesión plenaria a los distintos portavoces y miembros de la corporación, tenemos un punto de urgencia que queremos proponer, eh, que es el día de fiestas locales para el año 2021. Y viene por urgencia porque eh, bueno eh, apareció publicado hace dos días en el BOJA, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, eh, que ya está abierto el plazo para solicitar los días de fiestas locales para el año 2021 como es habitual, da un plazo de dos meses para solicitar esto, estos días de fiestas locales que tienen que ser aprobados por pleno eh, y, claro, nos iríamos al 28 de, de septiembre, la fecha máxima. El próximo pleno, saben que en agosto no tenemos pleno, el próximo pleno, se, el de septiembre será el 24 de septiembre, por lo tanto, eh, nos iríamos fuera de plazo y no podríamos esperar o tendríamos que realizar un pleno extraordinario exclusivamente para aprobar los días de fiestas locales cosa que no vemos conveniente ni necesario puesto que es un tema que y una propuesta a la que realizamos todos los años y yo creo que no es difícil de que la podamos debatir directamente sin, sin que hayamos tenido muchos días de, de estudio. Eh, la propuesta que hacemos, de bueno, eh, esa es la explicación de por qué viene por urgencia, así que tenemos que proceder a votar la urgencia y después explico un poco más eh, el punto. Eh, señor Pierce, eh, para votar la urgencia de este punto, la inclusión por urgencia... Por... Señor González. A favor. Señora Macías. A favor. Señora Guzmán. A favor. Eh, señora Jiménez. Juanes Jiménez. A favor. Señor Guzmán. Señor Guzmán. Señor Guzmán. Señor Guzmán no, lo, no lo escucho ni lo veo. Eh, a ver, señor Guzmán, ¿está o, no? o sí, no? Sí, está. Ahora, ahora ya lo he escuchado, sí, a favor. Eh, señora Isabel Jiménez. A favor. Señor Méndez. A favor. Señora González. A favor. Eh, yo voto a favor. Señora Luque. A favor. Ortega. A o favor. Señora Santos. A favor. Señor González. A favor. Señora López. A favor. Señor Vázquez. A favor. Señor Jiménez. A favor. Lucena. Señora González. A favor. Señora Sedeño. A favor. Vale, pues queda aprobada la inclusión por, por urgencia. Y bueno, como decía, al hilo de lo que venía diciendo, eh, la propuesta que queremos hacer el equipo de gobierno es, al igual que años anteriores, el 3 de mayo, el Día de la Cruz, que para el próximo año 2021 cae muy buena fecha para ponerlo como día de fiesta local, puesto que cae el lunes. Y esa sería la primera propuesta, el día 3 de mayo, el lunes del año 2021, como Día de la Cruz. Y después, también como viene siendo habitual, eh, eh, poner fiesta local el día posterior, el lunes posterior a la, a la realización de la romería. En el año 2021 la romería se realiza el segundo fin de semana de junio, que sería el día 12, del 12 al 13, y por lo tanto lo que proponemos es el día 14 de junio de 2021 como el segundo de los días de, de fiesta local. Así que la propuesta del equipo de gobierno es 3 de mayo, día de la Cruz, lunes, y lunes también, eh, 14 de junio de 2021 alguna intervención eh, señor gonzález sí gracias alcalde. bueno nosotros perdón, perdón. nosotros el julio del 2019 el año pasado cuando se votaron la fecha la fecha las festividades locales pues este, este grupo municipal de Andalucía por pues sí se abstuvo, toda vez que el día 3 de mayo de este año eh, caía en domingo. Por tanto, eh, pedíamos que, el, que ese día festivo pasara al 4 de diciembre, eh, cosa que no se hizo. Desafortunadamente, este año, el 3 de mayo, pues no se pudo realizar la, la, el famoso Día de la Cruz. Y, y esperemos que este año, en, este, en esta ocasión, como cae en lunes, pues tenemos que nuestro voto va a, ser, va a ser a favor tanto del día de, después de la romería como el 3 de mayo. Y solamente queríamos decir que como Grupo Municipal de Andalucía por sí, pues no descartamos proponer a la Junta de Andalucía que el 4 de diciembre sea fiesta, fiesta autonómica. Gracias. Muy, muchas gracias. Eh, ¿Alguna intervención? Señora Jiménez. Eh, bueno, no, en nuestro grupo vamos a apoyar como, la propuesta, como, como viene siendo habitual todos los años, y ya que es una tradición y, y nada, esperemos que la podamos celebrar este año que viene. Esperemos que, que estemos todos, que la podamos celebrar sin mascarilla. Ojalá que sí, todos lo deseamos. Eh, ¿Alguna intervención más? No, bueno, pues... Pues nada, pues yo creo que podemos pasar a la votación. Entonces la propuesta, como decía, es eh, 3 de mayo, lunes del año 2021, por supuesto, y el 14 de junio, eh, también lunes, día después, día después, o fin de semana, lunes después del fin de semana de, de la Romería. Así que pasamos a la votación. Señor Pierce. a favor. Señor González. a favor. Señora Macías. atención. Señora Guzmán. atención. Eh, señora Jiménez. A favor. Señor Guzmán. Por. Señora Isabel Jiménez. A favor. Señor Méndez. A favor. Señora Ana Isabel González. A favor. Eh, nosotros votamos a favor. Señora Luque. Bueno, yo voto a favor. Señora Luque. A favor. Señor Ortega. A favor. Santos. Santos. A favor. Señor González. Por. favor. Señor López. A favor. Señor Vázquez. A favor. Señor Jiménez. A favor. Señor Lucena. A favor. Señor González. A favor. Señor Asedeño. A favor. Pues eh, todos los grupos votan a favor, excepto eh, Adelante Coin que se atiene a este punto. Muchas gracias. Bueno, pasamos al punto de, de ruegos y preguntas de la sesión anterior. Que... Vamos a ver, quedaban por contestar. A ver, había una pregunta de la señora Macías eh, que preguntaba si había alguna bonificación a impuesto de vehículos de tracción mecánica para los coches híbridos. Actualmente no la hay, pero ya le avanzo que estamos preparando una modificación de ordenanza. Bueno, estamos haciendo una modificación de ordenanza a nivel general un texto refundido de ordenanza y alguna modificación de alguna. Y en el caso concreto del de impuesto de vehículos, habrá alguna modificación y muy probablemente vaya en la línea de coches eléctricos e híbridos, vaya alguna alguna modificación en este sentido, de algún tipo de bonificación. Al igual que, por ejemplo, la zona azul y demás, que si es un coche eléctrico, pues también serán eh, gratuitos, etcétera, etcétera. Es una modificación que vendrá en una próxima ordenanza que estamos preparando. Pero a, a día de hoy, la pregunta es si tenemos a día de hoy, no, porque realmente la ordenanza que tenemos es, tiene ya bastantes años y prácticamente yo creo que en, en aquella época ni existían los coches, los coches híbridos. Pero bueno, eh, como les digo, es eh, una muy buena idea y la, próximamente cuando tengamos ordenanza pues vendrá con algún tipo de bonificación al respecto. En, había otra pregunta que creo que era de la señora Guzmán en cuanto al tema del programa Aire, también del plan de empleo Aire, o que decía, mmm, que hablaba de que, bueno, que tenían preferencia, o que, bueno, se, dentro de los criterios se tenían en cuenta la renta mínima, el suicidio de desempleo, renta agraria, y preguntaba si esto quería decir que si los receptores del ingreso mínimo vital van o no poder acceder a este tipo de, de, de este plan de ayudas al empleo de la Junta de Andalucía. La señora López tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues decirle, señora Guzmán, que lo que le, le digo es una opinión personal y es que, bueno, a este plan pueden acceder todas las personas que, que estén en situación de desempleo. De todas formas, eh, le he elevado la, la consulta al SAI y aún no he recibido respuesta por parte de ellos eh, porque como tal no venía contemplado en lo que eran la, las bases del programa, pero claro, creo que también que, es que se pudo cruzar en el tiempo cuando salió esto y cuando salió lo del plan aire. Entonces, yo me imagino que estando en situación de desempleo sí deben de, de estar dentro de, de esos derechos, pero ya le digo, en el momento que me contesten la, su consulta, pues yo se la hago de llegar. Gracias. En cualquier caso, yo creo que es obvio que sí estaría incluido, al igual que el resto, pues está con el desempleo, la renta mínima, pero me imagino que el trámite de, de, porque esto no se ha realizado en dos días, me imagino que cuando se empezó a tramitar esto, pues evidentemente no estaba aprobado el ingreso mínimo vital y por eso no viene específicamente. Pero bueno, en cualquier caso, como ha dicho la señora López, en el momento que tengamos la información, pues se la daremos sin ningún tipo de inconveniente. La señora Jiménez Río preguntaba qué medidas se están llevando a cabo con el dinero del pacto de Estado, eh, esa parte que hay que usar. Eh, la señora González tiene la palabra. Buenas tardes compañeros y compañeras de la corporación y un saludo a todas las personas que nos siguen a través de Canal Coin Radio y Televisión. Pues sobre la realización de proyectos financiados con un fondo del Pacto de Estado en materia de violencia de género eh, en el año 2019, pues el Ayuntamiento de Coín puso en marcha la campaña COIN Servicio Violeta contra la Violencia de Género. Con este lema pues presentamos una programación de actividades que se desarrolló durante los meses de noviembre y diciembre del 2019 con el principal objetivo de sensibilizar y concienciar pues, a la población de nuestro municipio en la problemática estructural que representa pues, la violencia de género en nuestra sociedad. En este marco pues, se impartieron diferentes talleres en los centros educativos dirigidos al alumnado de secundaria, se realizaron charlas y coloquios con la participación de la ciudadanía y representantes de diferentes administraciones públicas, asociaciones, profesionales de centros educativos, de salud y de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Además, eh, se visitó los comercios ubicados en las calles principales de Coín, explicándoles en qué consistía la campaña y entregándoles pues, carteles informativos y globos violetas para que se lo colocaran en las fachadas de sus locales pues invitándoles a participar en la marcha convocada para el 25 de noviembre acompañado también pues por las lonas que se repartió en los centros educativos de forma continua pues también eh, canal coin transmitió durante los meses de noviembre y diciembre pues una programación especial pues donde se daba a conocer la, a la población las actividades programadas y dando cobertura a cada una de ellas dando una gran visibilidad a la campaña y también se emitió pues un programa eh, para jóvenes eh, sobre qué opinaban los jóvenes, en el que se hicieron pues entrevistas a adolescentes y a jóvenes, donde exponían ellos también pues sus puntos de vista y sus experiencias. Así, a fecha de 31 de diciembre del 2019, pues esta programación financiada con, con fondos del Pacto de Estado pues ya se habían realizado en su totalidad, cumpliendo, por tanto, con el requisito de ejecutarlas antes del 30 de junio del 2020, aunque este plazo después pues, fue ampliado. A través de estas actividades pues, hemos querido dar a conocer el compromiso del Ayuntamiento de Coim en la, en la lucha contra esta lacra social, que es la violencia de género, además de sensibilizar, prevenir y concienciar a la ciudadanía en general sobre esta problemática que a día de hoy pues, sigue acabando con la vida de muchas mujeres en el mundo. Por otro lado, desde el Ayuntamiento, es verdad que se realizan campañas eh, para el Día Internacional de Mujer Rural, Día Internacional de la Mujer, y que son campañas financiadas pues, con recursos propios del Ayuntamiento, además de talleres y charlas informativas que se van haciendo pues, a lo largo del año. Gracias. Muy bien. Había otra pregunta, la última, eh, que el señor Rojas hacía en relación a los campamentos de conciliación, campamentos de, de verano. Eh, que dos conocemos y que, bueno, una vez levantado el estado de alarma, los padres y madres ya comienzan a trabajar. Eh, bueno, y que, que, bueno, quería saber si, eh, que si se había, iba a hacer algo en Coín, que se estaba haciendo en otro municipio. Eh, lo estuvimos valorando al inicio de, del verano, eh, pero bueno, principalmente por motivos sanitarios y teniendo en cuenta que los colegios estaban suspendidos y que siguen suspendidos y que desgraciadamente ya veremos qué es lo que pasa en septiembre, que es muy probable que sigamos también con los niños en, eh, de manera online, que no tengamos el colegio de forma presencial. Eh, creímos conveniente no hacerlo, principalmente por eso, por motivos sanitarios. De hecho, en algún ayuntamiento, que efectivamente lo han iniciado, lo han tenido que suspender porque ha habido brotes. Sé que hay algún colegio que, que ha habido aulas que han tenido brotes hasta de 20-30 y niños de contagio de coronavirus y que, bueno, eso ha ratificado que, que lo que habíamos hecho lo habíamos hecho bien porque teníamos miedo a eso, ¿no? Porque un niño de 3, 4, 5 años es imposible decirle ponte la mascarilla, échate el alcohol, no toca a tu compañero, alejate dos metros de distancia y entendíamos que era prácticamente imposible eh, pues cumplir con la medida sanitaria, igual que pasa en los colegios, ¿no? Y, y vuelvo a repetir, al igual que los colegios estaban suspendidos, no tenía ningún sentido que nosotros hiciéramos el campamento de verano. En cualquier caso, sabíamos y teníamos constancia de que había alguna empresa privada en Coim que sí iba a dar ese tipo de campamentos y que, bueno, también encima habían estado tres meses cerrados y si había algún padre que tuviera este problema, pues que también tenían la posibilidad de llevarlo a esta empresa privada. Está claro que si lo tienen que llevar a esa empresa es porque los dos están trabajando, tanto el padre como la madre, creo que tendrán suficientes recursos económicos para poder pagar esa, esa empresa privada para dejar ese niño. Así que sobre todo ha sido motivado por medidas sanitarias, mismo eh, oportuno no hacerlo y la verdad que a día de hoy creo que es la mejor opción que pudimos tomar porque hemos evitado un posible rebrote que sí ha sucedido en, en otras ciudades. Eh, bueno, eh, en cuanto al ruido de preguntas de la sesión anterior, están finalizados y todos contestados, pero eh, se presentó por el grupo Adelante con una pregunta relativa a los presupuestos participativos eh, que, bueno, que paso a, un poco a leer, bueno, en, en cuanto a la exposición de motivo habla de presupuesto participativo y de diferentes intervenciones que, bueno, en algunos casos fueron por mi parte, en otra parte eh, por algún miembro del equipo de gobierno, pero bueno, en definitiva, lo que viene a preguntar es, eh, en cuanto a los presupuestos participativos del año 2018, la primera pregunta es por qué no se llevó a cabo el proyecto de pista de From que se presentó. Eh, vamos a ver, en, el, eh, en cuanto al 2018, los el presupuesto participativo, participativo, se presentaron 17 propuestas, de las cuales tres, eh, bueno, había dos que eran propuestas eh, para arreglar bloques que eran privados, por lo tanto no entran dentro del supuesto de los presupuestos participativos y ya se, se anularon por parte de los técnicos municipales. Hubo otra propuesta que la realizó el AMPA de las Palmeras, eh, o sea, la del AMPA del Jiménez de Guzmán, del Colegio Jiménez de Guzmán, que era la realización de un parque infantil que también se, se rechazó porque ya habíamos contratado el parque infantil dentro de las partidas que tenemos en el presupuesto general del ayuntamiento y por lo tanto. Admito, aquí sobre que se queda fuera. Eh, lo dejamos fuera porque ya se estaba realizando ese parque infantil. Y después de la de eh, Camino para Renacer, eh, hicieron varias propuestas que se reunificaron eh, en tres. Efectivamente, una de ellas era la de la pista frumbol, Había otra que era la de adquisición de gradas portátiles, que se, se, se, se compraron y están para disposición de cualquier evento que hagamos. Están en las pistas cubiertas del rodeo. Ahora mismo están acopiadas allí para usarla allí, para transportarla, porque se pueden transportar. Cuando haga falta en cualquier otro sitio. Y después había también una actuación en el parque perurbano, que era pista, las pistas de atletismo que pintamos allí y una serie de juegos que se han pintado allá abajo. Efectivamente, la pista de Front Ball e incluso se llegó a contratar, eh, pero eh, el problema al final que vimos con que se fue, hablado con, con la asociación que la propuso, un camino para renacer, eh, de buscar una ubicación. El problema de la pista de Front ball es que al final eso no deja de ser una pared de de 11 metros de alto por 7 de ancho, y no se puede poner en cualquier sitio eh, aislada. ¿Por qué? Porque eso al final, hace un, cuando hace viento, hace una vela de viento importante y corría peligro de que se pudiera caer sobre los propios jugadores o cualquier persona que pasara ahí. Entonces, era complicado garantizar las medidas de seguridad eh, de esa pista, ponerlo de una forma aislada en cualquier otro sitio. Se planteó en su día de ponerlo junto al edificio de late, sobre una de las fachadas del edificio de late, que era el mejor sitio, y aprovechando una de las fachadas que tiene el edificio, pero esa fachada tiene una serie de agujeros que sirven de refrigeración a las máquinas de aire acondicionado que están justamente por detrás y que los técnicos en su día no lo contemplaron, pero cuando fueron a proponer hacerlo ahí, pues le dijeron no, no se puede hacer por esto. Viendo la imposibilidad de ponernos en ningún sitio, lo hablamos con la asociación Camino para Renacer, que fue la proponente, y dijeron, bueno, pues viendo que es complicado de garantizar la seguridad, lo que queremos es que se pongan enfrente, donde hemos puesto las pistas de atletismo, dentro, en el parque perurbano, que se ponga una serie de, de aparatos de biosaludables para hacer abdominales y una serie de ejercicios que van a ser complementarios a esa zona de juego que ya se ha realizado por parte del alentamiento. Y efectivamente eso es lo que hicimos, se transformó en esa misma partida económica la cambiamos por los eh, equipos de biosaludables que aparecen justamente al lado de esa, de esa pista de, de atletismo y demás que hay allí en el Parque Perú. Todo eso fue consensuado con, con la zona de camino para renacer y bueno se cerró esta propuesta de 2018. La segunda pregunta es si se ejecutaron todos los, los proyectos del 2018, todos fueron ejecuta, ejecutados. Eh, como decía, la primera fue la del Parque Infantil de Lampa de las Palmeras, que se ejecutó se rechazó, pero si ya se había ejecutado ese parque infantil de, del Colegio Jiménez de Guzmán. La segunda fue eh, una propuesta de Manuel González González, que fue el parque de aventura del nacimiento, que es la tirolina que hay enfrente de la ciudad deportiva, que también está realizada. La comunidad de propietaria del Gato solicitó la limpieza y el arroyo de, del Gato, que también se hizo. Eh, en Monte se ejecutó la, la Isla Verde, que está ejecutada, que se ve allí antes de la entrada de la urbanización y también... Un, una instalación de farolas que también se ejecutó y se repararon algunas que, que, que estaban mal, también se ejecutó como digo, la de Camino para Renacer se ejecutaron las tres, que la, la de la grada exportativa la estación del parque perurbano y esa, y esa eh, instalación de los biosaludables en la, de Sierra Gorda se arregló la, la entrada a la urbanización de Sierra Gorda en Calle urbano Pineda se arreglaron los árboles y arreglaron los alcorques, que fue la, de hecho la primera que se, que se realizó también se realizó la de la propuesta de asociación Procure, donde fue el proyecto de musealización, que se, también se realizó el año pasado y que se presentó. Y bueno, creo que la mayoría de ustedes estuvieron presentes de ese proyecto de musealización de las calles del centro. Y en Sierra Chica, pues solicitaron una caseta de difusión y de herramientas que también se finalizó. O Así sea, que, como, como acaban de comprobar, pues se realizaron todas las del año eh, 2019. Eh, la segunda pregunta era, efectivamente, ¿se ejecutaron todos los proyectos de ese año, incluido la mejora de la organización de Miralmonte? Sí como decía la Miriam Montero, la Lila Verde y la de las Farolas. Esa está totalmente ejecutada. Y la última pregunta era sobre eh, el proyecto que se está ejecutando en los Montecillos, denominado Parque Saludable. No, perdón. El proyecto que se está ejecutando en estos momentos... Eh, bueno, se refiere, es que hace una, eh, se refiere al, al, al que estamos ejecutando, el Parque Workout, que se está ejecutando justamente delante de la Ciudad Deportiva, José Burgos Quintana, que si tiene que ver con el proyecto que se presentó por la, la Antigua provincia de la conservación de los Montecillos. No, es algo totalmente distinto. Es decir, esto viene de los presupuestos participativos del año 2019, en los que, por un lado, ya aprovecho y las comento todas, son siete, el AMPA de las palmeras, la de Jiménez de Guzmán, solicitó una instalación de toldos para el patio. Los toldos ya tienen puestos lo que son la estructura metálica y lo que es el toldo como tal, lo que es la tela, no se ha instalado porque le hemos dicho a la empresa que no lo haga hasta el mes de septiembre, porque ponerlos ahora no tiene ningún sentido porque se van a deteriorar con el sol, pero antes del 1 de septiembre estará instalado este toldo en el colegio Jiménez de Guzmán. El, la comunidad propietaria de Caballo Blanco y El Gato ha solicitado una caseta de buzones y la canalización de telecomunicaciones, hicieron otra propuesta pero la han querido modificar por esto y al final hemos aceptado esa caseta de buzones y de canalización de telecomunicaciones que no hemos hecho ya porque los vecinos con el tema del COVID no querían que hubiera trabajadores externos a la urbanización que estuvieran allí, ya no ando al visto bueno para que empecemos. Eh, en Miralmonte nos han pedido eh, una zona para remodelar los buzones, una zona no, la remodelación de los buzones que hay allí, que también lo vamos a ejecutar ya. Y Camino para Renacer solicitó eh, eh, remodelación de los aparatos de ejercicio obsoletos de la zona natural de los llanos de Matagallar, es decir, los equipos de gimnasia que había allí en el llano de Matagallar, o sea, la zona de enfrente de José Burgos Quintana, que los reparáramos y que, de hecho, ya se ha hecho una prueba y se han pintado varios de ellos y terminaremos los próximos días, una vez que nos lo del visto, bueno, camino para renacer, eh, terminaremos de pintar el resto. Y uno de ellos era también el, el parque Workout, que es lo que estamos haciendo delante, que ya, de hecho, está finalizado delante de la, de la, de la Ciudad Deportiva José Burgos Quintana. Y, por último, estaba la solicitud de la Entidad urbanística de Conservación de Los Montecillos, que es la realización de un parque biosolidable y una pista de petanca. O sea, que es algo totalmente distinto al workout. Son dos propuestas distintas. Una de camino para renacer y la otra es de los montecillos. Lo que vamos a realizar en los montecillos es la pista de petanca y después la pista. Ahora mismo hay unas canastas allí y lo que va a realizar el ayuntamiento es el hormigonado de la pista de, de, de, la pista de baloncesto que hay allí que después lo utilizarán para otros juegos. Como se pasa de los 20.000 euros, hay una parte que va a sufragar. Eh, sobre todo el pintar y demás que lo va a sufragar la urbanización y nosotros hasta los 20.000 euros vamos a hacer eso, la pista de petanca y el hormigonado de, de la pista por eso ante su pregunta es son temas totalmente distintos y de hecho la de los montecillos ya se ha empezado también y la del workout pues está prácticamente si no está ya finalizada le quedará nada, pero yo de hecho pasé el otro día eh, haciendo deporte por allí y yo creo que está totalmente finalizada, así que bueno yo creo que también ha quedado contestada así que eh, bueno, pasamos a la a lo largo de preguntas de esta sesión. Creo que, si no recuerdo mal, la última eh, fue el señor. El señor, eh, el señor Roja fue el último, así que comenzaríamos también por el señor Roja en esta sesión, que como no está, pues señora González. ¿Alguna pregunta? Sí, buenas. Buenas bueno, de nuevo. Bueno, no, no, no. he dicho señora González. Eh, <risa> Porque ah, bueno, no, terminamos no, no. el señor Roja, deberíamos empezar por el señor Roja en esta sesión, ¿no? Pero, señor González, que no por la. Yo no no sé si está hablando. Ahora, vale, de acuerdo. Eh, eh, no, señor Méndez. No, no tengo ninguna pregunta. Eh, señora Isabel Jiménez. Sí, eh, tengo un ruego y dos preguntas. El, en primer lugar, el ruego. Eh, los vecinos de la profundidad se quejan del ruido que provocan ciudadanos en el parque por la noche porque han sido varias veces las que han llamado a la policía, pero no, no han tenido una respuesta efectiva, por lo que rogamos que, que la policía esté la vigilancia en esa zona, porque tampoco están haciendo mucho correcto de, la, de las mascarillas. Eso en cuanto al ruego, y en cuanto a la pregunta es que, bueno, durante el confinamiento podíamos ver cómo se llevaba a cabo por las calles un plan de limpieza y de tanto, por, tanto con un equipo mecánico como un equipo de a pie. Entonces nuestra pregunta es, que ahora que la gente está saliendo a la calle, está paseando más y que el virus vuelve a estar presente, aún más, pues ¿es que si se seguirá con este plan o, o no. Y otra pregunta es que de cara al inicio escolar, pues si el ayuntamiento tiene planteado o está estudiando un plan de limpieza y desinfección en los centros escolares para el próximo curso, ya que se intensifica más en cuanto a la desinfección en los espacios comunes y aulas desde por la mañana hasta por la tarde. Yo sí que le puedo contestar a, la, a las dos preguntas. En cuanto al plan de baldeo de y desinfección, eh, efectivamente se hizo un plan de baldeo intenso. De hecho, todos los miembros de servicios operativos se volcaron en, en el plan de baldeo y desinfección que hicimos durante el tiempo de cuarentena, también porque no veíamos oportuno hacer otro tipo de incidencia en el municipio, porque creo que lo, lo más importante era lo que es la desinfección. Efectivamente, nosotros estamos realizando ese plan de baldeo de y desinfección, eh, tenemos además los servicios operativos Un equipo que con medios mecánicos Y de manera a pie, sobre todo se está encargando De las calles más estrechas Algunas peatonales Y otras pasa a coches Pero son de las más estrechas Y después por, eh, por otro lado Con un eh, apoyo externo de una empresa de la localidad Tenemos por un lado un turno Que ya van con camiones más grandes De baldeo y de desinfección Que está por las noches Y también ha comenzado eh, Que comenzó el lunes un, ese mismo camión hacia el turno de noche y ahora está haciendo un turno de noche y un turno de mañana. Es decir, que está haciendo dos turnos continuados de, de trabajo, de limpieza y desinfección. Ese turno va a ser ya por las calles más amplias, va a pasar incluso por las urbanizaciones y, bueno, nuestra idea es que, bueno evidentemente, ese agua que echan es agua que lleva también productos como cloro y demás. de que es un producto que sirve para, para desinfectar también, por supuesto. Y después, en cuanto al tema de los colegios, ya durante la pandemia... Eh, o sea, durante lo que es el estado de alarma, eh, como el rech, de hecho, la, los trabajadores municipales no tenían mucha actividad, porque estaban casi todas las la dependencias cerradas, se hicieron un plan de, de, de refuerzo y desinfección de todos los centros educativos, puesto que al final, claro, la limpiadora de los propios colegios, no había niños, pero se enfocaron y se centraron en hacer un plan de desinfección de, todo, de cada uno de los rincones, todos los colegios, realmente no ha ido nadie más a los colegios porque no han tenido actividad, pero en cualquier caso, antes de que vayan a iniciar los colegios, haremos otro plan fuerte de, de desinfección, aunque realmente no ha entrado nadie, no debería de haber ningún virus, pero, pero bueno, lo haremos. Desgraciadamente, la verdad es que todavía no tenemos constancia de cuándo no van a empezar los colegios, así que, bueno, en el momento que tengamos constancia cuando empiezan de manera presentada en los colegios, por supuesto, haremos un plan serio de desinfección en todos los, los centros escolares. Ahora mismo nos estamos centrando en las obras que, que, como todos los veranos, bien saben, hacemos y una vez que terminemos las obras, pues antes de que empiece el colegio, estén por seguro que haremos una desinfección de los centros, porque es donde están nuestros pequeños y es donde nos vamos a escatimar en, en recursos públicos. Eh, señor Guzmán. Señor Guzmán. Bueno, varias preguntas en el... ah, vale. ¿Cuándo, ¿Cuándo finaliza el convenio con la actual Mutual? ¿Cómo Valente. se encuentra el estudio de la calle Bonavista, de la Bartolomé Belén? Perdón, perdón, eh, señor eh, Guzmán, no le he escuchado la primera pregunta. ¿Cuándo termina el convenio ¿Cuándo sobre? el convenio con la, con la actual mutua? ¿Con la actual mutua? Sí. Eh, bueno, realmente el acuerdo se va renomando cada año eh, lo que marca la ley y solamente tenemos... hay que, cuando no queramos seguir, hay que denunciar, bueno, denunciar no decir que no queremos continuar y buscar a otra eso es algo que está dentro del procedimiento anual Si no recuerdo mal, creo que, era, creo que era por el mes de abril o por ahí no, vale, muchas gracias Después, el estudio de la calle Pastor Movelenda ¿se está haciendo o no se está haciendo? Sí. El y aparcamiento? Sí, sí, sí se está haciendo. De hecho, eh, ya tenemos el, un preestudio a nivel topográfico y demás, porque la verdad es que esa calle es muy complicada. Porque como bien saben, tenemos por un lado las viviendas que están en bajada, encima la calle no tiene una pendiente constante, va cambiando sistemáticamente, la acera va subiendo, bajando, y si ya nos vamos al lado izquierdo, bajando al lado izquierdo, que es una acera más nueva, es más complicada aún, porque claro, las entradas de los locales se han ido ajustando a los distintos escalones y la verdad que es una calle muy muy complicada a nivel técnico solucionarla. Eh, por eso era importante tener ese estudio topográfico y a partir de ahí eh, evidentemente hacerle el proyecto muy probablemente y me estoy avanzando un poco ¿no? muy probablemente eh, la acera de la izquierda se tenga que quedar como está porque es prácticamente imposible eh, adecuar una la izquierda bajando, bajando a la izquierda bajando a la izquierda perdón eh, esa cera prácticamente se tenga que quedar como está porque es prácticamente imposible adecuar las puertas de los locales con los escalones y transformarlo en rampa porque tampoco daría con la pendiente y lo que sí haríamos sería ampliar, bajando a mano derecha, la que da la vivienda, sí. esa sería ampliada, se quitarían los escalones y ya ahí no habría ningún tipo de... Eh, lo haríamos de manera lineal, o sea, no habría ningún tipo de escalón para cualquier persona que con un carrito, tanto de la compra como de niños chicos, o silla de ruedas o cualquier persona mayor... Tenga, evidentemente, con un pavimento antideslizante, tenga la posibilidad de bajar por esa acera sin ningún tipo de impedimento. de impedimento Después tendría que cruzar, si va a algún local en concreto, tendría que cruzar a la, a la acera de la izquierda, bajando a mano izquierda. Pero sí, estamos con ese proyecto y, como digo, es, es bastante complicado y por eso también se está retrasando más. Vale, muchas gracias. Por otro lado, eh, de, la, de, de la semana del día el 15 de agosto, he leído que hay alguna programación, pero no sé ni cómo, ni, ni, ni cómo, ni cómo es ni cómo. Es. Y si hay algún directo, ¿cómo llama? Condiciones para los eventos, como con el tema de seguridad, por ejemplo. Bueno, sí, le puede contestar sí, la señora Luque. Sí, le puede contestar la señora Luque. Buenas tardes, sí, se ha publicado ya el programa, eh, lo puede ver en la, en la web. Son teatro, eh, las zona del balcón, todos los actos que están programados están con las medidas de prevención que a día de hoy tenemos que tener en cuenta. El asomate del balcón es, eh, ya lo estamos desarrollando y es para llevar la cultura a las casas y que no tenga que salir, que la disfruten desde los balcones, que no hay problema. Después también se plantea eh, conciertos en la Plaza del Pescado para los comensales de, de esa zona de la restauración, por lo tanto, ahí tampoco hay mayor problema. Y eh, eh, conciertos en la Alameda, que sí también está para los comensales de la zona y que vayaremos con la distancia de seguridad y gel hidroalcohólico así como en actos culturales, que hay teatros familiares y, y también para, eh, para público adulto, en el, tanto en el Convento Santa María como en Carazoni, y ahí se guardará todas las medidas de seguridad. Eh, para todos los actos culturales se requiere previa reserva, eh, para, porque el aforo es limitado, y se tendrán en cuenta todas las medidas sanitarias que a día de hoy tenemos que tener en cuenta. Espero que haya... Bueno resuelto su duda y si quiere más información, de hecho yo ayer por la noche le pasé el programa a la compañera eh, Micaela y si quiere se lo paso a usted también. Vale, muchas gracias. Y por otro lado un segundo ruego que ya viene anteriormente, que uno por ejemplo el que está en, aquí la, en la zona del rodeo, en la pista, en la pista deportiva del rodeo, que es eh, el olivo que, que ya se ha trabajo aquí, que sigue otra vez la inmediación de hace tres o cuatro meses, Habría que dar un repaso y mantenerlo, no, no hacerlo una vez, sino que habría que ir manteniendo igual que está la rotonda de, de la del Burgos, por ejemplo. Y por otro lado, también el tema de la basura aquí del polo deportivo, detrás, que nada más que terminado el pleno, se tiraron dos semanas los dos contenedores que estaban llenos, el suelo lleno, y se tardó dos semanas en quitarlo, y ahora estamos otra vez en la misma. Que por lo menos, yo que no sé, o ponemos vigilancia y a ver quién es el que tira los escombros todos, porque de hecho hay contenedores, pero los que tira todo. Y, por lo menos, eh, muy mal y mal. Tanto tiempo hay en el suelo. Muchas gracias. Pues ahí tiene razón, señor Humán. La verdad que es una preocupación que tenemos desde el equipo de gobierno con ese punto y con todos los puntos, sobre todo el este radio donde están los contenedores, porque sistemáticamente lo limpiamos, pero no pasan dos días cuando están, otra vez, con montones y montones de basura, de muebles, de todo, de nuestros domésticos, y hablamos antes del punto limpio, pero es verdad que si hay parte de civilismo, si no hay parte de civilismo por pues parte de los ciudadanos, es complicado, porque efectivamente no cuesta trabajo echar al resto de poda dentro de la Cuba y en muchas ocasiones muchísimas nos lo encontramos fuera. Es algo tan simple como echarla dentro, pero se ve que para algunos ciudadanos, pues es bastante, bastante complicado. Compartimos su preocupación y ya le avanzo que en poco tiempo es probable que pongamos cámaras y. Evidentemente el ciudadano que sea incívico y se dedique a tirar los escombros donde no debe, pues evidentemente recibirá una buena sanción por parte del ayuntamiento. Así que ya aprovecho para anunciar a los ciudadanos de que intenten hacer las cosas bien, porque si no probablemente reciban una multa y es considerable, y avanzo que es considerable, eh, por parte del ayuntamiento de Coim, por no hacer las cosas como, como las tienen que hacer. También Pero compartimos, compartimos su preocupación. Es que también he visto también empresas que se dedican al tema y vienen a, a depositarla ahí, y por lo menos que o se busca un punto, limpio, un punto donde charte igual que está el punto limpio, o, o darle una solución a eso, porque es que vienen las empresas tirarlo tirarlo ahí, es como un sitio que está más escondido por la depositar. sí. Señora Juana Jiménez. Eh, sí, en primer lugar darle las gracias a la señora González por la, por la información tan, tan extensa. Y bueno, yo es una pregunta que me hace un ciudadano que me dice que, que pregunte si se podría poner uh, una máquina para que se pueda poner o cambiar la contraseña de los DNI electrónicos, que se pudiera poner aquí en COIN, para que no lo tuvieran que hacer en Málaga. Eh, bueno, lo estudiaremos, pero me imagino que será complicado, porque eso al final tienen que venir eh, la policía, pero bueno, en cualquier caso, como es verdad que venimos al a tema de, del DNI, de renovar el DNI, lo hablaremos y, Quizás a lo mejor en el mismo momento, pues nos puedan traer, no sé si tienen máquina o no, pero lo vamos a solicitar. Nos parece una Madre buena idea. Me, pues nada, yo lo traslado y muchas gracias. No, no, lo trasladaremos, eh, como la señora Lu, que normalmente es la que se encarga de ello, pues lo comentaremos. A mí personalmente me hace falta, se ¿sí? me vendría bien, ya aprovecho y. Se <risa> pues me acaba de, <risa> de borrar el certificado digital del DNI, así que pues mira, me vendría muy bien que vienen también aquí, no tengo, me tengo que desplazar a Málaga. Eh, señora Guzmán, una pregunta? Sí, eh, tengo varias. Lo primero que, que me gustaría rogar es que, dentro de lo posible, se contestasen las preguntas que se hacen por escrito, porque es la dinámica un poco que empezamos, ahora que sobre todo estamos en, en los plenos telemáticos, desde nuestro grupo empezamos a tener una dinámica de preguntas por escrito, pero no porque a nosotros, a nosotros nos da igual que nos los contesten por escrito o que nos los contesten en pleno, sino un poco por ser más operativo tanto en el pleno como para la ciudadanía que está que quiera escuchar el pleno. Pero como vemos que tenemos desde hace un montón de tiempo cosas por escrito y no nos las contestan, pues las hacemos aquí. Por eso va a ser un poco largo los ruegos y preguntas. Pero digo que no es nuestro deseo que sea así. Eh, eh, señor Guzmán, yo creo que si nos queda algún escrito por contestar, eh, será uno me parece, ¿eh? pero bueno, en cualquier caso lo revisaremos. Y es uno que entró hace dos días o tres, o sea que, que creo que si no se lo han remitido se lo van a remitir ya. Quedan tres, uno del 15 de mayo y otro del 19 de mayo y otro del 19 de mayo. Que además en el pleno anterior rogamos que se nos contestase y en el pleno anterior al anterior también. Pues yo creo bueno, que creo, lo comprobaremos, que pero creo. Estamos, que yo, vale, vale. No, no, pero simplemente que creo, de verdad, lo vamos a comprobar porque creo que se le ha remitido otra cosa que haya fallado la comunicación, pero que creo que se le ha remitido. ¿eh? Lo comprobamos. Vale. Lo comprobamos. Eh, pregunta: ¿cuántas plazas hay en estos momentos cubiertas de personal eventual, de, de personal eventual, es decir, de confianza? En segundo lugar, ¿qué labores desempeña exactamente la, la última persona de confianza que ha sido contratada por el equipo del gobierno? Pero no en nombre, es decir, no gabinete de alcaldía, sino como el dinero público, que nos explique exactamente qué es la labor, qué es lo que hace. Pues eh, ¿Dónde vierte el alcantarillado del punto limpio? Yo dije antes que lo iba a preguntar por los restos de pintura que hemos visto que se estaban vertiendo. Eh, rogamos que nos expliquen. Eh, algunos aspectos con respecto a las últimas actuaciones en Sierra Chica, que antes también ha salido a colación, el, el derribo de la casa de la casa que se ha hecho, que efectivamente parece ser que tenían, independientemente de la gasolinera, tenían permiso para esto, pero se, se procedió al derribo sin vallar, eh, hubo llamadas insistentes, nosotros tenemos el registro de las llamadas de los vecinos a la policía, y finalmente llegaron, pues cuando ya buena parte estaba derrumbada, y entonces se pone la valla a la carrera. Otro aspecto que hubo allí es el aire acondicionado, que no se vació antes de empezar el derrumbe, por lo que se produjo la explosión consecuente, porque es obligatorio de vaciar el gas. El CEPRON así se presenció, allí cuando lo llamaron los vecinos. Y el último aspecto, eh, el agua de la red para, para regar el polvo parece ser, parece, que era de la red municipal y sin contador. Hubo también llamadas insistentes de los vecinos a la policía, eh, yo me personé allí, efectivamente eché la foto de la toma de, de ese agua, pero la policía en ningún momento se llegó a personar ni a comprobar si efectivamente era de la red o no, que nos expliquen estos aspectos. Rogamos que se pongan todas las ordenanzas en la web, hay muchas que todavía no están, como el reglamento de participación ciudadana, como la de 2018 que salió en un pleno de recogida de residuos urbanos, que además se aprobó en el pleno, que se iba eh, a modificar algún aspecto de recogida, de pero todavía no está ni la anterior ni la modificada, o la ordenanza de promoción y conservación de zonas verdes y arbolados, que es de 2005, precisamente a una pregunta por un corte de un árbol se nos contesta por parte del técnico y se hace referencia a esta ordenanza, pero claro, nosotros no podemos adivinar que hay una ordenanza de 2005 que no estábamos ni siquiera nosotros, eh, si no están publicadas. Llevamos pidiendo que se publiquen prácticamente desde hace nueve años y ahora mismo pues tenemos una concejalía de nuevas tecnologías de transparencia, entonces lo volvemos a rogar. Rogamos también que en la página web eh, del ayuntamiento aparezca un apartado de medio ambiente que no está, nos parece que, que en cuanto a la concienciación de la ciudadanía quizás nos podría venir bien y sería conveniente. Hemos visto que hay un decreto de alcaldía de restricción de contrato con la empresa que gestionaba la comida para el centro de mayores, debido a que ésta ha dejado de prestar servicio por la situación que tenemos. Y también hemos sabido que para poder poner en marcha el centro de día en los meses de verano se ha llevado a cabo un procedimiento de contrato menor y que se ha adjudicado una empresa. No encontramos en el perfil de contratante eso, eh, ningún contrato menor, entonces saber si los contratos menores se publican también, y en el caso de que no, pues que se nos haga llegar pues, a qué empresa se ha adjudicado, durante cuánto tiempo y el pliego de condiciones a ser posible. Eh, preguntamos cuándo se va a crear la Comisión del Control de Polvo de las Canteras, aprobado por unanimidad en febrero. Se rogó también el pleno pasado que se crease de forma urgente, puesto que es algo aprobado y ya se están poniendo los aparatos y no, y no se ha creado. Y en este sentido de las canteras, pues considerando que el asunto de las canteras y el polvo es un tema en el que todos los grupos políticos, incluido el Partido Popular y la ciudadanía Coneña, están muy sensibilizados y que hace una semana la Junta de Andalucía puso unos medidores de polvo en varios puntos, aunque no cumplen ni de lejos con lo que se aprobó en nuestra moción, pero bueno, están ahí, entendemos que el equipo de gobierno está haciendo un segmento estrecho del proceso. Por tanto, queremos que nos respondan si se ha recogido ya alguna muestra de los medidores colocados, si la Junta ha cogido ya alguno, y si se ha recogido, si ya se ha solicitado por parte de este equipo de gobierno, copia de los datos recabados. En cualquier caso, cuando se recojan, pues rogamos que se nos haga llegar. Eh, tendríamos que enterarnos de primera mano en esa comisión, que se aprobó por unanimidad, pero en cualquier caso, como no está creada, porque se nos haga llegar. Y ya está. Gracias. Muy bien. Señora Macías. Sí, yo en relación a lo que ha dicho mi compañera previamente nos quedan tres solicitudes de información eh, que dimos registro de entrada las tres son en relación a información relativa a la inundación en el edificio en Clara Campo Amor, la solicitud de Tescovia a Junta Andalucía y una serie de cuestiones sobre la policía local incluido el resultado de la mesa de negociación mantenida. Las dos primeras la, le dimos registro de entrada el 19 de mayo y a la segunda el, el 15 de mayo. Pues yo le, le contesto igual que a su compañera eh, Casi puedo asegurar que, que se ha contestado. Miraremos a ver si ha fallado el canal de comunicación, pero pero sé que se ha contestado. Vale, ok. Lo comprobamos, lo comprobamos. Vale, vale. Luego rogar más control y limpieza en la zona aledaña a la, a la seguridad social. Y por último, eh, se ha rectificado las nóminas de, de junio, ampliando la jornada de las horas extras de la policía local, entonces preguntar si de verdad no hace falta más plantilla, como se ha dicho en algunas ocasiones por parte del equipo de gobierno, o sería para plantear si hace falta quizás contratar a algún personal más. Y ya está. Bueno, la pregunta a esa última, ya le digo que, que sí, que está previsto la incorporación de, de más policías, de hecho ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones, y también alguna de promoción interna de dos de policías de pasar a oficial, eso ya se ha dicho. En cualquier caso, siempre va a hacer falta eh, horas extras porque hay momentos puntuales que, por cualquier motivo, pongo por ejemplo el socavón de Avenida de Reina Sofía, eh, resulta que es algo que no está previsto. Eh, hay cinco policías en el turno, por ejemplo, una mañana o siete policías, los que sea un sábado de mañana, donde hay muchísimo tráfico y el jefe de la policía pues me solicita que lo suyo es que haya otros dos policías más aparte de lo, de lo normal, para eh, ponerlo uno en el Parque San Agustín y otro en la gasolinera Resol. Y eso pues conlleva ahora esto, o, sea, siempre hay, o algo, a lo mejor con algún evento, pues hace falta reforzar el evento el sábado por la noche o qué tal, eso no implica que tengas que tener en plantilla tantos policías, sino eh, estaríamos engordando la plantilla por encima de, de lo normal, la mejor forma de maximizar lo, los recursos humanos, pero eso no se hace en ayuntamiento, se hace en cualquier empresa, en cualquier empresa privada. Eh, eh, no tiene más, ¿no, señora Macía? Eh, vale. Eh, señor González, ahora sí. Sí, bueno, tengo primero una pregunta de, de cómo va el tema del, de la adhesión al consorcio de transporte, que hace meses con el tema del COVID y tal, que no sabemos nada. No sé si hay alguna novedad o no ve este tema. La verdad que con el tema del COVID se había quedado todo paralizado. Las últimas conversaciones que tuvimos era que, evidentemente, al igual que COIN, habían solicitado numerosos municipios eh, la incorporación a, al, al consorcio. Y bueno, la reivindicación nuestra era que muy bien, que habrá muchos, pero nosotros nos pedimos los primeros y que nos incorporen y que después ya poco a poco hagan el procedimiento del resto. ¿no? Y sabía que están intentando hacer una especie de proyecto de incorporación global que estaba retrasando el nuestro, entonces reclamamos eh, reclamamos que salga el nuestro cuanto antes. si sí es cierto que hay una posibilidad, eh, que podemos llegar incluso a firmar un convenio, pero que ya, bueno, ya lo, se lo adelantaremos a los portavoces en el, los próximos días, que sería algo un poco distinto, eh, paralelo, no totalmente a esta incorporación al consorcio de transporte, pero que puede ser algo incluso más, más beneficioso para aquellos ciudadanos que se quieran desplazar a Málaga y demás, eh, de una manera incluso más cómoda, que no sean autobús, pero se lo comentaré un poco más hacia adelante porque está un poco verde, incluso para decirlo públicamente en un pleno. Vale, después un, un único ruego que es eh, me han parado varios ciudadanos y ciudadanas de que si se puede poner algún contenedor más de plástico en la zona enfrente de correos. Toda vez que los contenedores soterrados que hay al lado no contemplan plástico. Entonces hablar con la empresa que presta el servicio para que ponga más de un contenedor de plástico en, en la zona de enfrente de correo. Y por último, despedirme de todos vosotros y que tengáis buen feliz verano a todos y todas. Y nada más, nos vemos en septiembre, Dios mediante. y todo vaya todo vaya bien y nos veamos sin mascarilla. Gracias. Ojalá. Señor Pirs. Sí, yo en este no tengo ruego de pregunta, pero quiero aprovechar también para despedirme y desearles un feliz verano, un verano con cuidado y con y protegido y seguramente cerca de casa. Y también a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos están viendo, pues desearles un feliz verano, pero que disfruten de unas vacaciones con moderación. Y, y rogar también que se eviten las grandes aglomeraciones, que obviamente las vacaciones invitan a reunirnos, pero debemos de, no debemos de bajar la guardia. Y básicamente es todo. Feliz verano a todos. Bueno, pues muchísimas gracias. Y al igual me sumo a, a eso, al deseo de que, yo no sé si llamarlo vacaciones o no, porque bueno, todavía nos quedan algunos para coger algunos días, pero en cualquier caso esas vacaciones no van a ser como la de todos los años por supuesto, y yo aprovecho ya para invitar a todo el mundo que las vacaciones pues que las la hagamos en Málaga, las hagamos en Coín, en la Costa del Sol, a que tenemos eh, bien millones de personas todos los años disfrutar de la Costa del Sol así que la, yo creo lo mejor que podemos hacer este año es disfrutar de nuestro municipio salir por las calles de nuestra localidad disfrutar de nuestros bares y que eso va a venir muy bien para la economía de, de nuestro municipio, así que como digo, que paséis una felices semana en las próximas semanas. Así que nada, un saludo para todos y un abrazo. Y bueno, ya sin nada más que añadir, pues finaliza la sesión. Muchas gracias a todos.